bienvenidos amigos al último día de febrero en que está mundo viñeta más allá del manga de los superhéroes tomándose ldp magazine en vivo como sabemos hoy día es un día especial que ya lo estaremos comentando en un ratito más ¿Por qué se acaba Chile? ahora que, pasamos, que terminamos febrero y en una de esas o no acá en marzo. No es cierto, en una no, de esas, puede, puede ser el último programa. El último forever. programa forever, no sabemos, así que eso. Eh, pero, bueno, o, o estoy muy apocalíptico. No para nada. Nunca se sabe. <risa> ah, pero es que bueno. ponerse a todo con bebé vendetta y, y no chiste, porque va, no es vamos a el... la anarquía pura, quememos todo, sí. reventemos ya, todo. Ya, perfecto. Sí. Bueno, eh. yo, lo, yo lo comentaba el otro día. O sea, sí. Todo el mundo quiere ver arder el mundo, pero. Nadie quiere arder con el mundo Con el mundo, Exacto, o con, no, o con no, el no. mundo, qué distinto Ya, saludemos a nuestros amigos, a nuestros panelistas Comencemos por nuestra señorita Josia Alburquerque que, que aparece después de varias semanas ¿Cómo estás? Sí, muy bien, con harto trabajo, por eso estaba desaparecida Qué bueno Terrence, qué ¿cómo estás tú? Muy bien, muy contento, ¿no ah. se nota? Uh, estás feliz, está, está destilando alegría por los poros Germán, ¿cómo estás, amigazo? explotamos de felicidad Estamos, sí, oh... ¡Qué felicidad más grande, yo sí. Pero bueno, y amigos, ya estamos acá y vamos a saludar a nuestro amigo Gonzalo. ¿Cómo estás, Gonzalo? Muy bien, muchachos. Un placer estar nuevamente con ustedes. Darle la bienvenida a sí que hace como sí. un mes y medio que no la vimos. ¿Tanto? Sí, que había salido, parece. ¿Porque eh... viniste en enero no? No, no vine en enero. Ya, ¿no? ¿viste? No, es que por trabajo. Viniste por en la trabajo. primera semana de enero. Sí. De ahí es no te que tuve más. mucho, mucho trabajo. Sí, pero bueno, <risa> que tenemos que mencionar a John González que acaba de saludarnos, que está... Saludo nos va, John, nos un mucho, mucho Saludos John, Manda muchos cariños de que está sentado en su mesa de dibujo. Bien, alguien que esté Muy dibujando. <risa> y ya. Eh, John, un abrazo grande, te queremos mucho y prepárate que vas a tener que dibujar mucho más. Eh, chicos, ya está arriba LDP 79 con este especial de los 100 años de Isaac Asimov. También una entrevista inclusiva, su primera parte, en que conversamos con la única grande y nuestra, Maite Montenegro. La única gran showwoman nacional. El resto son de mentira. Eh, así que ya... Entonces, ¿verdad, ya, ya, ya. No ¿Es verdad? Ya empezó... Ver, nómbrame una showwoman que sea de la talla de Maite Montenegro. Aparte en la, en la vida. Es que son épocas distintas. Sí, pues. no, no, no, no, Si tú no puedes comparar, porque por ejemplo, la Manlena Oriberi, que tiene muchas diferencias con respecto a Maristena, en el sentido de que es más limitada en algunas áreas. Justamente. Pero, pero, entonces, pero hizo no súper bien la pega en su minuto. ¿no? Entonces... Acá hay alguna gente que, que dice que no Pero yo yo encuentro que la Marlene Siendo que no es de mi entero gusto A mí me encanta la Marlene Pero, pero, digo, pero, pero que no ella a, hizo muy bien la pega eh, Tanto en las revistas de Beloni Como en los trabajos que hizo en Mega En la parte de publicidad Hizo la pega que tenía que hacer Entonces tampoco podemos ir notando al extremo Cada época tiene sus condiciones Imagínate Montenegro a ella le tocó Sobrellevar una situación donde las mujeres Tenían que cumplir un rol mucho más fuerte Tenían que cantar, bailar, cocinar Y, y llegar hasta a a la casa ¿Cierto? Uh -huh. Y para más remate el otro día, partir a las 6 de la mañana eh, eh, eh, Está arreglando una partitura Para alguna variante de algo que, de que iban a hacer para el show Entonces, Bueno, Y hay algo, que es también, distinto. hay algo que ella también menciona En la entrevista claro. Que eh, las condiciones actuales que está la tele Y el mundo del espectáculo en Chile Un trabajo como el que ella hacía no, no se puede hacer de hecho ya ha presentado montones de proyectos Que no han sido aceptados porque El estilo de la televisión actual no, no lo permite la Ha cambiado demasiado Ha cambiado, ha cambiado pero bueno Ya chicos, ya saben Ya está arriba el número 79 de LDP Magazine Con el especial del 100 años de Isaac Asimov Nadie quiere decir algo sobre Isaac Asimov No, ya, gracias eh, eh, Es el fundador de las leyes de la robótica yo, eh, yo creo que de cierta manera Le podríamos dar un poco el, el, el, el pie para ser el padre un poquito del cyberpunk referido de todas esas situaciones complejas de si, si es tener vida que, qué si por ser una máquina tiene vida tiene mm -hmm. alma no tiene alma todo lo que vimos de después en Ghost in the Shell o en Blade Runner o en un montón de otros escritores, en Neuromante, en fin vienen de, de divagaciones de los cuentos cortos, de que es lo que yo encuentro más entretenido, de cómo te va tirando ideas, Asimov ah, sí, mm -hmm. eh, eh, ahí está la relación de, de un padre y su familia de que le compre el papá a la hija o hijo, que no recuerdo bien, un, un, un, un perro de que es un perro sintético hija, eh, eh, hija, hija gracias y, y en que en el fondo hay toda una relación respecto de los sentimientos de cómo la hija se va relacionando con esta mascota que en esa época ya no estaba la opción de, de mm. tener un verdadero perro, pero este perro sintético o robótico eh, tiene eh, cumple la función, que es la intención de ese cuento, de, de complementar, así como cuando nosotros tenemos en la actualidad una mascota y nos entrega algo si somos niños y tenemos mascota, es lo mismo de que se necesita a futuro cuando éstas no estén. Entonces, ojo, Asimov eh, tiene cosas muy interesantes por ahí, más allá de, de, de fundación, más allá de, de ciertos clichés de que se le han sacado, eh, yo creo de que propone todo el debate que viene después Y era un gran, era un gran divulgador científico más encima Para más remate sí. Es uno del, del, de los escritores De que no. lleva muy fuerte la parte científica En sus debates Porque hay otros escritores Que no por eso son menores eh, Colocan aventuras situadas En situaciones ficticias En, en un futuro uh -huh. eh, Sea distópico o no Sea, sea galáctico o no En fin pero no tienen ese debate de colocar la parte biológica al respecto de la humanidad, de cómo van los personajes desarrollándose en disyuntiva que tienen que ver con un rol social. Eh, sobre la sexualidad, sobre la vida, sobre tener eh, eh, eh, co eh, de cómo conformar la sociedad. En, no sé, en uno de los cuentos de que tienen en la luna mm -hmm. y en que cada una de las personas vive sola en una casa con robots a no sé cuántos kilómetros de distancia de la otra base uh -huh. y que la idea es que no se vean entonces, ¿por qué? si eh, seguimos siendo sociables, Asimov abarca muchos esos temas que yo no encuentro al menos geniales y no, es genial lo que hace y saca Asimov, a todo esto chicos, ¿saben ustedes cuántas cuántas son las leyes de la robótica? supongo que tres si mal no recuerdo, Andrés, o me equivoco principalmente, pero hay un, uno de los cuentos de Asimov, la... Que no me puedo acordar el nombre ahora, era cuando entraban en conflicto las tres leyes. Sí, aparte de eso, que se entraban en conflicto las tres leyes, existe una nueva ley. En realidad son cuatro leyes. Existe la ley cero. Ya, que sería. Si, si la quieren saber de qué se trata, lean LDP Magazine. <risa> <risa> <risa> Ahí está. Ahí está. Davos, ahí bonito. está. no sí. Bien, <risa> bien, bien, está bien, bien. bien. Vamos a releer ahí. Bien, vamos a vale, sí. Ya, chicos, vamos a ahora a nuestro primer bloque. De, eh, Gonzalo, todo tuyo. <risa> bueno chicos, estamos ahora En este blog de noticias Porque ahora como somos más largos programa, vamos a tener distintas secciones Para que sea mucho más ameno Y cada día nos vamos a traer algunas pildoritas Hoy día es 27F eh, De 2020 Hace 10 años Tuvimos el 27F Que a partir de las 3:34 Horas AM de la madrugada comienza el terremoto que daría paso a un tsunami y que dejaría una de las huellas más grandes que hemos revisado acá en, en Chile, por lo menos eh, Chile tiene la medalla de oro, está en la cúspide con el terremoto más grande de la historia que es el de Valdivia, que ese supuestamente fue un 9,8 la 8, consulta si de la pico. SOFIA fue eh, conocido por sus 9,8 porque no, los instrumentos. Coma ¿El del 60? 9,2. No, ese, el de no. 60, el de Chillán. Ese. Este. No, pues, sí, sí, no, no, el de Valdivia, mucho más. El de Chillán es en el año 39 y el de Valdivia fue el 60. El 60. El más grande es el de Valdivia. El de Valdivia, el de Valdivia, el de Valdivia justamente, pero. Eso es lo que se sabe entre comillas Porque, porque lo, se, ro lo se, romp se, se rompieron, rompieron los instrumentos Así que realmente no se pudieron... Claro que está así como... Porque a lo mejor el del 30 fue mucho más pero no... Fue mucho sí. más grande Sí, pero el de Valdilla fue el más grande Acá estamos viendo escenas más o menos De lo que vivimos esa noche, esa madrugada Del, del 27 de febrero de 2010 Del efecto coctelera coctelera, el efecto el, coctelera Eso era justamente en... En el, el sur del país ¿En Concepción? En Concepción fue esa cosa eh, Donde este, esta gente estaban ahí en, Ese era un hotel Entonces el hotel dice que lo agarra y le pega su buen sacudón ¿Dónde te pilló a ti Germán? ¿Te Yo venía llegando del diario a la casa Saliendo de la ducha específicamente Y me tuve que volver a vestir y devolver al diario ya ¿Y tú y acuerdas Yo justamente ese día no salí Ya <risa> salí pero no me pilló mi casa de hecho, yo no me quería levantar porque no me dan miedo los temblores ni nada. Ya. ¿Sí? Y me despertaron y ahí cuando llegué, ya, me pongo las pantuflas y salgo y se mueve toda mi casa. Pero allá, por fortuna, donde vivo yo en Puente Alto, no se cayeron dos copas y sería todo. Ya. ¿Sí? Y en realidad, uno veía como explotaban la, las luces, se veía como todo rojo. Pero fuera de eso, no, nada, después me fui a dormir. <risa> ¿Te ¿Te y te acuerdas? el otro día me levanté a trabajar y todos me decían, pero ¿cómo si esto fue terremoto? Y ahí me di cuenta que había sido brisa yeah. terremoto ¿Te, te, ¿te acuerdas? No, yeah. yo me acuerdo. Eh, ese día había, habíamos cancelado una noche de películas que íbamos a hacer con unos amigos. Ya. Yeah. Así que ese día me acosté temprano. Uh -huh. Y um, cuando empezó la sacudida, lo único que quería es que no fuera terremoto. No me escucharon. Yeah. Eh, me levanté, se sacudía todo, escuchaba... Yo tenía a mis sobrinos chicos en esa época, mi sobrina de 6 años, yeah. mi otro de, el otro de 10. Y um, salí al pasillo, abrí la puerta, salí al pasillo. Cuando abro la puerta, la luz se corta. Yeah. Así que no vi absolutamente nada. Después me, contaron mis me contó a mi hermano que menos mal que no, porque hubiera visto las murallas como se sacudían. Yeah. Y con el corte de luz mi me acuerdo que ahí ahí, ahí mi, mi, mi sobrina gritó ya de, en pánico ¿verdad? fue con drama fue fue fuerte yeah. ¿Y, tú no y esa noche perdona ¿Sí? y esa noche nos quedamos en el nos quedamos en el en el dintel de la puerta así en la entrada yeah. porque durante la noche se veían explotar se veían las explosiones de los transformadores mm. sí, eh, y eso, es super todas extraño. las murallas que habían en, en, en el sector donde nosotros vimos todas las panderetas se cayeron así que estábamos todos los vecinos nos veíamos no podíamos encontrar al perro. Ya. Dije, celular. Y el um, otro día me acuerdo que después de una noche súper angustiante porque venía las réplicas mm -hmm. la niña no se tranquilizaba, me acuerdo que mi perro estaba feliz porque había encontrado su pelota que se había caído en la no. casa del vecino. Ya, yeah, qué bueno. Así sea que y yo, fue muy final ese. Qué bueno, no mejor hay... final imposible. Sí, mira, yo me acuerdo serían así como a... Yo estaba durmiendo, serían como pasar las 2 de la mañana. Y mi gato se pone a llorar. Sí, es como escuchar un niño. De la manera en que yo nunca había escuchado un animal llorar de esa manera. Pero Escucha mi gato, estaban setas, no se caro. Pero pero desgarrar la manera en que, que maullaba esta gata, pero los era unos cogidos terribles. Yo dije qué le pasa, te enferma, la traté de. se llama? De que de se calmar, controlaba claro. de calmarse. De calmar, como que se calmó pero no se calmó. Y hasta que ya hay es que un poquito más tranquila. Me acuerdo que va con la, la luz. Yo te digo, no sé si sería segundo, minuto, no sé Y empieza el, el movimiento grande. Entonces dije, ya, la cosa se nos viene fuerte Y el cuento es, más allá y la gata no, no avisó Y alcanzamos a, sí, a salir De hecho, me, yo tengo familia en Talca Y mi bisabuela se le cayó la casa Sobrevivió, yeah. imagínate, todos los terremotos que sobrevivió esa casa Y ahí, esa fue la el último sí, eh, Era de esa casa de adobe gigante Dime, Gonzalo yo en mi caso no me acuerdo de nada, absolutamente de nada Porque había hecho gimnasio ese día yeah. Estaba empezando a ir al gimnasio y estaba tan cansado, tan agotado Que yo al día siguiente cuando prendo la tele Y veo que un edificio en Maipú se había hecho pebre Y yo tenía un ex colega de trabajo que vivió ahí y lo perdió todo Ahí dije, chuta, ¿qué pasó? Ahí yeah. como que dimensioné la situación, pero no me acuerdo de nada hubo es que hubo comunas en Santiago que fue así como que... No sé un cataclismo que hubo en otras comunas porque sí. estuvieron sin luz como sí. dos semanas, sí. sin agua sí. para, cerrar el, sí, para cerrar el tema me acuerdo que eh, nuestro amigo eh, Jorge Silva, que es dueño del hangar 019, él se había recién mudado a un edificio que está por aquí, por eh, Santa Isabel parece que es con, con Lira, por, por ese sector está en toda la esquina y él se mudó al último piso, ah. al último piso, recién recién estaba solito, eh, dice que se ha llevado sus cajas, aquí que allá, no estaba sin su señor en ese entonces, estaba, pero solo, solo. Y dice que en la noche dice que empieza el movimiento y él dice que se levanta porque está el edificio empezó a oscilar de un lado a otro. Y lo único que él se acuerda es que empieza a mirar por, eh, hacia afuera y veía que en el horizonte luce, igual que cuando iba a aparecer coxila, ¿te acuerdas que aparecían como un, unas ráfagas de. De luces, era lo mismo Y después viene el movimiento Y el único que dice que era una verdadera coctelera El veía pasar las cajas de un lado a otro Y el edificio eh, bailando, bailando sí. Terminó el terremoto Y el edificio no terminó de bailar Hasta que se volvió a sentar Pero dice que esa fue el, que un, la experiencia más grande porque... Yo creo que una, una, una, la, uno de los sellos que tuvo ese terremoto Fue como explotar los transformadores sí, Y teníamos explosiones sí. a cada rato sí, sí. Pero bueno eso sí, es, yeah. nos gustaría hacer su experiencia chicos, se si nos pueden ir así lo vamos haciendo más, más interactivo, que nos vayan contando a través ahora del, del chat como les pasó a ustedes eh, cómo pasaron el 27F así que sería bastante interesante y vamos con la segunda noticia eh, todos estamos muy, muy contentos, muy felices porque se había anunciado eh, desde el geriátrico que volvía Indiana Jones número 5 qué fea ya eh, <risa> No, yo me parí, me voy no no, no, no, Yo sí. no puedo escuchar que le falten el respeto a alguien relacionado con Indiana Jones. Sí. Eh, respeto. No, nosotros queremos mucho a Indiana Jones. Sí, eh, se notó por el, se por el, se el, el Puf, caleta. Eh, Tú sabes que dejó de quererte a partir de ahora. No, de ahora, de ahora ya no me quiere. A ver, estamos hablando del año 30, 34 años, que fue la primera película, si no me equivoco. Ahí eh, con Alfred Molina, que nadie sabía quién era. ¿Quién era Alfred momento. Molina en ese minuto? Esto es lo que estamos viendo, aparte de la película acá. Eh, según la revista Variety, eh, Variety es una de las grandes revistas del espectáculo de verdad eh, norteamericano y en que siempre están con buenas fuentes, ellos indicaron ayer que definitivamente Steven Spielberg daba un paso a un lado y sería el sillón de directora James. Eh, Mac Maclum. ¿Maclum? la piña? ¿De dónde y qué ha hecho él? Mangold, James Mangold, eso. James, James eh, repite conmigo, Mangold, Mangold. Eh, eso, Gonzalo, por favor, con un perfecto inglés. James Mangold, Mangold. muchas gracias. Mangold. Sí. Ah, sí. como dorado. Claro, este caballero, hombre sí, este, hombre sí, este caballero <risa> ha hecho algunas cintas ustedes ya han visto, por ejemplo las de Wolverine, que son las últimas, y una. Ah, ¿Hizo Logan? Sí, Logan. Un de Logan. De Logan, Ay, sí. Así sí sí. sí. <risa> <risa> que tengo un, mal, tengo un mal presentimiento con el final de Indiana Jones. <risa> ya, y, oh. eh, y, ten, y también es una película de hace poco, Ferrari, ¿cuánto era lo que decíamos? No? Ferrari versus, ver, for versus, for versus, versus Ferrari. Ferrari. Justamente. Eh, estuvo en la palestra por los Oscar, eh, ganándose algunas cosas y sí. un montón de nominaciones, así que ojo también con ese detalle. Ya, ¿por qué, eh, según Verity, eh, Da un paso a un lado Spielberg simplemente Porque quería que el, el Personaje tuviera una mirada más fresca eh, Que llegara a, un, a esta nueva generación Con otro aire, con otra forma eh, No con su punto de vista Que ya lleva 34 años El refrigerador es que, honestamente, El refrigerador fue una pésima idea oh, fue no horrible esa cuestión. Exacto, es necesario sí, Tiene sí. una característica tan marcada De que tú quieres ver así conectado de que lea no sé, de que está revisando los mails, de que esté revisando en el Google donde es que dónde tiene que ir no, no, no, la idea tienen esa obsesión de seguir sacando sí. más películas, ¿para qué? Bueno, no, déjenla como sí. estaba bueno, y realmente, o pueden hacer una nueva, pero con las leyes de que están creados los personajes justamente. uno disfruta tanto, muchas veces cuando ve películas de novela negra o cuando estos días hablábamos del gran trabajo de Scorsese en Netflix mm -hmm. que es una película clásica sí, de no género verdad, de no estirpe, verdad, es sí. ¿cierto? sí eh, que transita dentro de una estructura Súper rígida dentro claro. del cine de ese tipo sí. eh, Que es de mafia Por decirlo de alguna manera En términos generales y, y, y funciona bajo esas normas Entonces, ¿por qué le tenemos que pedir Indiana Jones de, de, de que sea para nueva audiencia? No, ¿qué? no claro no, no. Roberto, next Saltemos en que esa es una noticia de mierda Me atrevo a decirlo de ¿Cómo mafia. dejamos a Steven Spielberg y todo y que no? So. Y, sí, bueno, y, ¿qué? Sí. ¿Es que ¿Para qué? No, y, y lo peor de todo, todo es que, que George Lucas también ha comentado la película hace un rato. ¿tom? ¿Qué dijiste yo, yo ya lo dije. Spielberg, el refrigerador fue una pésima idea. Horrible. Por eso, por eso es bueno que es bueno que, que lo reemplacen que le den una... ¿No, no te acuerdas en la, la, la calavera que bueno, faltó el del de refrigerador No, no, no, faltó no. Ah, el de que para se metiera Renz, para que esté así con el tridente Sí, Anda uno, sí ¿Qué? Bueno, sí, el... obvio. <risa> bueno alguien me dijo ¿Para qué mierda? Perdonando la presencia pero ¿por qué mierda casaron a Indiana Jones? Le dije, bueno tiene que ver porque en la serie de televisión él está casado y vive con su hija Entonces Primero, falta... Ay, pero que tanta Primero gente porque... se acuerda de la serie por último era no, muy bueno eso la serie. paralelo No, la última no, serie no, no tiene por qué la serie no tiene por Describo. qué obligar no tiene por qué obligar Exacto. a lo que ocurra a lo que ocurre en el cine sí, porque son dos cosas y, totalmente diferentes po. y otra cosa, es decir eh, Indiana Jones con toda la fantasía con todas las cosas imposibles que hace es un personaje de carne y hueso que se equivoca que, que tiene necesidades muy humanas como casarse y tener familia así que es bueno verlo evolucionar además que Harrison Ford no puede haber otra persona que no sea Harrison Ford el que haga Indiana Jones. Pero entonces dejen a Indiana Jones tranquila. Spielberg, característicamente, todas sus películas siempre han sido familias disfuncionales. Donde los personajes nunca están casados, ¿para qué querían casar Indiana Jones? No, no es válido tampoco. Next, ya. Vamos con la tercera. Y aquí yo creo que aquí nos agarramos firme. Netflix, definitivamente, la semana pasada. Uy, yo tengo un comentario ahí. Sí, anunció que viene el Eternauta una, una ah. adaptación del Eternauta Yo creo que los voy a dejar A todos comprometidos aquí el panel Para que hagamos un especial del Eternauta Aunque si algo hay que, hay que hablar de, Sobre cómics de ciencia ficción Latinoamericano Que la ha que roto Y hasta, hasta el día de hoy Sigue marcando generaciones Es el Eternauta Esta nueva versión Va a ser dirigida por Bruno Starcaro. Starcaro, Estargaro ¿Será italiano Sí, pero a ver Es que no leo desde acá A, a ver Estagnaro no. Estagnaro muy bien, Gonzalo, por favor, nuevamente Estañaro. nuestro... Bruno Estañaro. Sí. Muy bien, Gonzalo. Su apellido es de ascendencia rusa, muchachos. Sí, exacto. Sí, sí, sí. Sí. Sí. Y va a estar con la colaboración con Martin Oesterger. La serie va a llegar a la pantalla familiar, a finales del 2021 o comienzos del 2022. Eh, hay que 2022, ser, 2022 ya por lo que sé yeah. bueno, <risa> Es un viajero en el tiempo, el, sí. la fecha es irrelevante. Sí, bueno, Originalmente eh, el, el, el Eternauta eh, se iba a adaptar posiblemente en los años 50, no pasó nada, después dijeron en los 60 y hay varios otros cortos que andaban dando vueltas y ideas, pero nunca llegó a, a buen puerto. Parece que al final le van a adaptar a la época actual. Supongo. No, es eh, que habían problemas por los derechos legales, porque cuando se firmó un contrato eh, era con la viuda de Osterhead. Pero había eh, olvidado a Solano López, que era el la otra Ay, parte. de Solano que... López tuvo una larga, larga discusión con la familia sí. Oesterger por los Derecho. derechos al respecto. Que ojo, ahí hay un punto no menor, todos hablan en la actualidad de Solano López, no estoy en contra ni de su arte ni de no. su persona, ojo, para que no se entienda sí. ¿Y qué pasa con papá Brecha ahí, que es el que le pone el Tinte, el, el, el, el, el, la característica sine qua nona de que vemos esa nieve, por decirlo así, tan característica del Eternauta, eso lo hace brecha. Sí, y eso, Ojo. esa es una versión 2.0 para mí del, del Eternauta, porque ese es como un recomienzo del, del Eternauta, lo que hace brecha. Que son como 18, 20 páginas, no me acuerdo fueron no son varias páginas sí, sí. más a mí me encanta pero ese ojo el, el, el, el, el, el trabajo la prosta sí. artística que coloca a con un claro oscuro bastante mm. marcado que marcó a generaciones entre ellos a Frank Miller sí, por ejemplo claro a Miñola por sí. ejemplo a lo muchos reconocen. artistas actuales argentinos como Eduardo Rizzo sí. por ejemplo eh, donde el, el tel tipo Propuso una temática y una estética clásica, pero con un toque pictórico que lo hacía más fresco el personaje. Eh, porque, si, ¿Por qué lo estamos dejando helada? Y ojo, de que también hay otro Eternauta por ahí que lo hace... No me puedo acordar ahora el nombre de un difunto artista argentino, que Taborda, me acabo de acordar, Walter Taborda, que también hace un número especial del Eternauta, que trabaja con... ...junto con la asistencia de arte con, con Aníbal Rearte... ...un saludo que es muy buen amigo... ...gran artista también... ...y hacen un trabajo de joya... Eh, ...dándole una impronta bastante especial al Eternauta... ...entonces... ...ojo... Eh, ...recalco... Eh, ...Oesterger es el creador, claramente... Uh -huh. ...pero hay muchos autores, grandes autores argentinos... ...que le dieron una vuelta de tuerca a este personaje... Que para más remate lo toma un director que actualmente eh, es ese. Yo le estuve viendo varios trabajos a él que he estado haciendo en Argentina en series y tiene ese típico formato de películas chilena en los 90, tipo Calugo Menta, oh, yeah. Yeah. Eh, donde tiene una sincronía. Muy, muy, sí, qué horror, muy, muy, muy retro para ciertas cosas donde la, la dirección. Es correcta, yo no estoy diciendo que sea el director tampoco, no, no es ese el punto tampoco, sino que la estética donde él mueve los tiempos, de cómo él hace el traveling de cámaras, cómo con, con, él va posicionando las cámaras dentro de los personajes, muy no Y la gracia es que él trabaja con una productora que tiene un, un, un muy buen director de fotografía, pero que a mí me preocupa esa producción del Eternauta, voy a ser bien honesto. Sí, no, a todos nos está Prefiero preocupando. Prefiero decirlo antes para que después de que. Cuando salga la serie es cuando estábamos con Netflix eh, esperando de que saliera v wars que pasó por desgracia Alan Robinson, a mí me encanta su trabajo, pero por desgracia v wars la serie en Netflix, no funciona, no pega ni junta, los tiempos están mal trabajados, es una serie desde eh, que parece añeja, uh -huh. siendo que tiene muy buenos actores... Está uno de los actores centrales El de Van Que es maestro actor El Ian Somerhalder Exacto, muy bien Que es un actor muy carismático Se lleva muy bien con la pantalla Sabe trascender Pero en V-Wars no lo logra Entonces todos decían No, si V-Wars viene bien Por desgracia capaz que va a segunda temporada Si es queda Es que igual Como que su personaje Igual era como súper plano es que es muy plano, exacto. A verlo como sí, era un poquito tipo más tipo claro, de que interactúa. De poner caras, de. Uh -huh. de y él eso. tiene uh -huh, esa característica. Las cejas, que siempre las mueve Él siempre se manejaba muy bien con un vaso de whisky en la mano. Uh -huh. Cuando uh -huh. era uno de los hermanos Salvatore sí. donde colocaba y manejaba los tiempos muy bien. Y aquí en B-Wars, tal como tú bien dices, es muy plano. Es muy plano, <risa> demasiado bueno. Exacto. Entonces, acá, en el caso del Eternauta. Tengo el miedo que este director, que es de un formato más clásico de cine, haga un trabajo plano, más como. No, yo tengo miedo. Lo sí. digo antes, por sí, favor. Sí, eh, sí. existen como 10, son como como 100 eh, eh, extensiones que ha tenido el estenauta con, con el tiempo. Son distintos, ¿cómo se llama? Eh, cómo se llama? Eh, títulos que, que han salido a partir de lo que hizo Solano López después, porque simplemente lo de... Ver, Sol, que... Solano López después continuó muchas ideas sí. de las que él contaba, de que conversó con Sergene en su minuto. Y, y de cierta manera muchos autores argentinos, dentro de los cuales, por ejemplo, uno que se me viene de inmediato a la mente, es Ariel Olivetti, uh -huh. hace una reversión de del Eternauta para, eh, para una exposición conmemorativa uh -huh. de que es un trabajo excelente, para variar en ese eh, estilo de acrílico, muy propia de él y muchos autores argentinos han propuesto muchas cosas del Eternauto, así que ojo, es, es un personaje que ojalá lo cuiden. Yo creo que definitivamente va a tener que hacer un especial, inclusive aquí nos están pidiendo uno ya por, por, por el chat que, que estamos viendo del, del programa. Yo me ofrezco sí. de hablar del de Taborda con Rearte. Ya. Démosle. Yo sí, le damos. Tengo que estudiar, ya, ya, bueno. tendré que estudiar, sí. bueno, el, el corto yo puedo estar tomando notas Perfecto, el corto que vimos a continuación eh, eh, corresponde a uno que se exhibió en el Museo Apoc Apócrifo del Eternauta en Tecnópolis eh, Esto es en, en Argentina Sí, es un lugar que se hizo para se exposiciones, algo así como ciudad empresarial y que tiene su espacio para hacer eventos a la afuera de Argentina, en una de las carreteras que no recuerdo el nombre, está de Norville, muy lejos de la ciudad, de difícil acceso eh, creo que eso lo crea durante el primer gobierno de Cristina Kirchner mm. si es que mal no me recuerdo me puedo equivocar si así pido las disculpas pero en más o menos esa época y ahí se empezaron a hacer muchas actividades culturales, dentro de las cuales la historieta tuvo una fuerte eh, una, una fuerte postura ahí, y el Eternauta ganó su espacio que lo tenía claramente bien ganado. O sea, creo que uno de los personajes más emblemáticos de Argentina, junto con eh, Patrocínio, uh -huh. junto con eh, de los más nuevos, estábamos, estábamos diciendo. O sea, ahí hay otros, bueno. Sí, de todo. Por segmento y años. ¿En qué hay, año hay empezó caos. el Eterno? En 56. No, 56, 58. Wow. En la revista. Sí, eh... Partió como tira, creo, ¿no? Sí, sí. O, no, no, o, no, no, no, no. Sal, como página. Salía, eh, no, salía paisado directamente en una publicación que el mismo. Tipo, otro, tira. Sal, o sea, claro, como tira. tira. Sí. Está la tira y está la plancha dominical. No, sé no, es que apaisada. Es como la tableta, es como esto. Este sí. Es como una tira. Es como tira, una tira, justamente. Gonzalo, lo puedes decir tú. Tira. Tira. Tito, eh, tira. Ah, era no, tira. Me, no me acuerdo tira. el nombre, era 00. Eh, de pie, por favor. Año cero. Año cero Año cero. Eh, Año cero. Año cero. Ahí comienza. Y cuando eh, quiebra a Osterhead porque la editorial era de él, eh, ahí pasa a manos de otra revista, se empieza a publicar y después se hace una, una, un tercer intento, que ya siendo la versión 2.0, que es justamente la que tú dices Germán, que es con la con, con Brecha. Y de ahí, como te digo, está hasta la etaborda, sí. de gorda que es como de los 80, principios de los 90, sí. aproximadamente. Es uno de mis cómics favoritos, lo tengo guardado en la casa. Así como también tengo los otros recopilatorios, ojo. Sí, ojo, ojo. entonces por eso es necesario que hagamos un especial del Eternauta. Así que eso. Papá Brecha es la Biblia para muchos de los autores latinoamericanos de historietas. Y no se ha podido ser superado. La, eh, eso Difícilmente. La, ¿Sabes la qué es dibujante alta? chileno podría haber opacado a Brecha? ¿A quién? Cuando vinieron en los años 60 a, a Chile a verlo, al mago. El mago. Sí, pues ¿Qué Estamos hablando de... ¿De los años 60? Sí, sí, sí, sí, sí. Ay, ¿cómo se llama el mago? Era... Ay, se me olvidó el nombre. Eh... Ay. Decían el mago porque él podía partir, a lo mismo que uno de ellos podía partir dibujando una lado, persona. En cualquier lado. Él decía, ya, par... si sí, parte el meñique y él partía dibujando mm. desde el meñique. Sí, ay, me no se me olvidó el nombre. Era... Ay, qué difícil eso. Ay, se me olvidó el nombre. Te sí. mate, sorry, sí. se lo dejó de trabajo. Sí, el de trabajo. mago, sí, el mago, sí. Tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu. sí. No me acuerdo en este minuto, pero estoy con una zigzag, Se va a acordar en algún momento. Ya, de de ahí, ahí, lo, lo ahí lo grito, lo grito, sí. Como sí, un tal. Sí. <risa> Porque ma Mario Gor no era. Eso, Eso. ¿Viste? Mario, Mario. Gor, ¿viste? No me acuerdo el mago. Ah. Mario Gor, el mago. Nuestro Mario, amigo Mario, Mario. Gor hubiera hecho un bonito eterna. Sí. sí, era uno de los pocos dibujantes nacionales que es capaz de enfrentar una página en blanco y dibujar de cero sin prevocetear. Sí, era seco. Me tocó verlo, dijo, está... ¿Te acuerdas cuando lo premiamos en ficción? Está sí, muy sí, enfermo, muy bastante, todo el cuento. Obvio. Está enfermito, pero igual tengo ya... Por un... el año 94 creo que fue. Eso, 94. Sí, sí, sí, sí, sí. Así que eso. Pero bueno, ya, continuemos. Tenemos, hoy día 27 de febrero se cumple cinco años del fallecimiento del mítico señor Spock Leonard Nimoy. Nos invitamos a todos los amigos. A revisar el número 41 del EDP Magazine, el especial dedicado, Star Trek, dedicado a Star eh, Trek. Eh, que está en las páginas finales dedicada a Leonard Nimoy. ¿Podemos ir viendo algo de lo que era Leonard Nimoy por ahí? Para los que no lo recuerden, al mítico señor Spock. ¿Qué te pareció a ti, el señor Spock? ¿Le puedo decir una inferencia no? Diga, ¿no lo conoce? So, conozco al señor Spock, pero no me acuerdo nada de Star Trek. <risa> <risa> Yeah. No soy treki, perdón Ya, yeah. Terrence Pero él me gustaba mucho su personaje No, la gracia de La gracia obvia de, de De Spock Y una cosa que se repitió en todas las series De Star Trek, es tener un personaje que fuera Pura lógica, sí. y, y no, nada de emociones y, y eso Y eso para muchos chicos que veían Star Trek Que eran fanáticos de la ciencia Y que y que tienen ese problema de no poder Expresar muchas sus emociones Se identificaban mucho con él, o sea y era... Como Sheldon Cooper. Sí, algo como eso. Ahí se va. <risa> Por eso es, es que lo que pasa me pasa encantaba que, él. A, a ver, eh, la gracia de Leonard Nimoy es que también el personaje de Spock traspasó hasta tal punto a la vida ah, del personaje, ¿sí? eh, de la persona, perdón. ¿sí? Del personaje a la persona, de que Leonard Nimoy después desarrolló una amplia beta de escribir libros de literatura fantástica. ¿sí? Comic. donde la, la ciencia ficción era ciencia ficción dura, dura. donde había mucho proceso de raciocinio, uh -huh. como tú bien dices, sí. de que era la característica de Spock, y también él bordeó muchas veces dentro de lo que es el área de la historieta, uh -huh. participando en historia, donde inclusive su par en esa época, ojo, era Cliff Barker. Sí, Cliff Barker, cuando él estaba escribiendo cómic, también estaba Leonard Nimoy. Creo que Cliff Barker estaba en Marvel y Leonard Nimoy estaba en... Continuity, ¿sí? Hoy. Eh, ya me voy a acordar, es una editorial que después la compró Marvel inclusive. Sí. sí. Desde bueno. que tenía el Ultraverse. Pero no me acuerdo por el Capitán bueno. Ultra. De, de, de, de, no, no, no, no el japonés, no, el japonés, sino japonés que, no, claro. ¿No es la variante eh, la que tenía el Ultraverse? Eh, pues... Eh, o la sé, Maestro, no sé. Sé que la compró Marvel en su minuto sí. y por eso se perdieron mucho esa publicación, en el sentido de que no han podido ser nuevamente eh, reimpresa, pero Leonardo Nimoy ahí sacó una amplia gama de personajes. Sí, era muy seco lo que había hecho Leonardo Nimoy. También fue cantante, eh, hizo un par de programas también documentales, ¿no? Este tipo hizo de todo en la vida, así que era muy, muy seco. E inclusive... Eh, se dice que cuando se va a hacer la película En el 79 de Star Trek eh, Los periodistas le piden a Jim Rosenberry Que saque el de las orejas puntiagudas Y él dijo de, de por nada del mundo porque es era el corazón de la serie Probablemente es, es que ahí hay cuatro o cinco personajes de Que son muy importantes El... el... El, el, el carisma de Capitán Kirk el. es único uh -huh. es único el de huesos, verdad. El, eh, Dr. Eh, William Chandler lo hace excelente, uh -huh. Huesos uh -huh. también tiene un carisma que, que te asunta a la cámara de una manera que, uh -huh. que es muy especial, entonces no creo de que es un poquito más coral el trabajo sí de, de eso de pero de pero start bueno. bueno chicos, eso ha sido LDP al instante así que ahora vamos con nuestra patrocinadora nuestra amiga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 La consulta de la Sofi. Educación emocional para una vida rica y feliz. Ya, ya chicos, ¿sale? ya lo saben, la consulta de la Sofi, vean su podcast eh, y como es en directo pueden ir respondiendo sus dudas inmediatamente. Uh -huh. Ya estamos entrando a nuestro segundo bloque que es Mundo Viñeta. Mundo, John, viñeta. Entre paréntesis, antes de continuar, John González nos dice que era la editorial Malibu. La... Ah. Malibu. Muchas Malibú. gracias, muchas gracias. Qué bueno. Hay que darle un premio ahí nuevamente. Ahí se gana un pellet, Ay, de John. John. Un, ¿Un, ¿Un, qué? ¿Un <risa> pellet. ¿Por qué un pellet? Si el pellet de... <risa> ¿Qué onda? John, yo le voy a pegar por ti, no lo güey. Pero bueno. <risa> <risa> Pero bueno, ya. Eh. Yeah. No, no, se no seas malo. yo ya yeah. no, bueno. No, no, no te preocupes. Aquí vamos. A ahora, a, a, ahora vamos a entrar, como le decimos, a Mundo de Viñeta. Necesitamos, en este capítulo, a, necesitamos ¿eh? unos piseadores, algo así, como una crema para cutis delicado. De más es más menos, sí. Muy sencillo. Sí. Pues. Yo creo, señores, que hoy día vamos a tener que ¿What? comenzar ¿Qué? a ¿No? rico, esa ¿Crema lechuga? Voy a ricasa crema. Copito, te lo dije un Oiga, oigan, oigan, oiga, ¿cómo es eso? ¿Cómo eso? ¿Cómo? Chicos, estamos en mundo viñeta, más allá del manga y los superhéroes. Retomemos el tema. Por favor. Exacto, movimiento. Más que no escuché la última parte. Sí. <risa> pégale nomás. Menos mal. No, yo sí, pégale, pégale, pégale, pégale, pégale. Yeah. Yo eh, creo eh, que cada necesito vez que un viene, correctivo. Cada vez que viene, yo sí, los chiquillos se desordenan. Sí. los otros días están así, hablando, hablando. Sí. No, hay otras veces que me he tenido. Sí. Yo he tenido ¿Con? programas sí. lanzados. ¿Con en qué pinta caso. el pinta? <risa> Porque, <risa> exacto, antes de empezar con nuestra sección de Vendete, que vamos a hablar profundamente. Tenemos que hacer la pregunta de siempre porque nuestro auspiciador favorito dice ¿Con qué pinta el pintor? Con brocha, pues. Tonto huevo. Perdón. <risa> ok, vamos. <risa> en este canal podemos decir eso y John nos dice que preferir un... Prefer... Porque nada nos calla. Ya. Y yeah. bueno, bueno, esto se lo se saltar dice que lo grabado. ¿Sí? <risa> <risa> Esta parte se la puede saltar. Sí, ya. Vamos, vamos. vamos, chicos, con este programa. Estamos que es en vivo. Ya es vivo, tarde. y ya no, tarde. Nos, ya no nos cortaron. Ya. Ya chicos, ya pongámonos en serio. Vamos con no. este oh, especial no. que fue eh, pedido por nuestra querida Josie. Ella dijo: Hablemos de B de Vendetta, de Alan Moore y David. Eh, y nosotros dijimos: Bueno, bueno, bueno David Lloyd. Lloyd David Así que Lloyd. comencemos a introducirnos al mundo viñeta mundo, con este tema de B de Vendetta. Yo creo que sería bueno que vamos viendo algunas imágenes. está ad hoc con nuestro país. Con nuestro país en este minuto. Bueno. A ver, la idea nace originalmente en 1975 bajo el nombre de Dolls, que la editorial DC Thompson rechazó. ¿Se dan sí, cuenta? Pues. Sí, pues. Uh -huh. eh, Su protagonista era un terrorista transexual que emprendía una lucha eh, en solitario contra el Estado totalitario en el año 1980. Esa era una de las primeras ideas. Aunque Loy dice que fue invitado eh, años después a hacer una serie... Negra, en la década, basándose en la década de los años 30, eh, en la que podíamos. No, ver es que eso fue idea de Alan Moore. Alan Moore quería basarlo en los años 30, pero David Lloyd le dijo que no. Claro, que, que no lo trasladaran hacia, claro. hacia el. Hacia sí, hacia que el quería hacer algo más, más actual. Justamente, Lloyd rechaza la idea de vestir a. ¿Cuándo se llama? A, a, a Vi, que es el nombre uh -huh. del personaje, como un superhéroe. ¿Te lo hubiera imaginado vestido con Maya de superhéroe? A Vi. No. Claro, <risa> sí, y él propone la figura de eh, Guy. Eh, Guy, ¿Cómo sería? Guy Fox. Guy, Fox. Guy Fox ¿Quién era este caballero? ¿Alguien me puede decir quién era? Guy él Fox? era un revolucionario que un quería, Claro, un activista que quería explotar ay, No me acuerdo qué edificio El edificio, era el, del, sí, parlamento. Sí, el edificio del parlamento El eh, edificio del parlamento Se le llama la revolución de la pólvora uh -huh. Que él la inició Pero eso fue un 5 de abril Justamente No un 5 de noviembre como se menciona en el cómic y en la película Sí, pero, remember, remember. pero es que no re, es que no no no de uno, de los, uno de los grandes problemas, uno de los grandes problemas entre paréntesis que tuvo Guy Fox es que tenían una red que no era demasiado discreta. Alguien se, alguien sopló la idea de dinamitar el se parlamento en un bar. Y cuando llegaron con Aquí el... Imagínate llegaron cómo en... tienen que haber estado también. Esa aclaración. si mañana viene con... que explotar esta cuestión. Cuando el pobre Guy Fox llegó al parlamento con los explosivos, lo estaban esperando. Y bueno. Pobrecito. Sí. Mira, sí, lo y en él se basó la barbita y los bigotes para hacer la máscara. Bueno, es que el, la máscara es una representación claro, de la cara de, de Guy Fawkes. Y supuestamente tenía 16 años. Esa es la cosa que más, más me dejó, que, que era muy lolito, tenía 16 años apenas. No tengo idea. Para para la época era era un adulto ya. Claro. Es que son Sí. Bueno, entonces, como estamos diciendo, eh, Moore, por su parte, hace un gran listado como un ref, como referencia para el personaje y la trama. Entonces él toma desde Orway, eh, Thomas Dix, el, el mismo Juez Dredd. Eh, es que esa es como la parte favorita de Alan sí. Moore, por empezar a documentarse y sacar elementos de, de historia, de literatura. Empezar a, a echar mano a todo lo que sabe y, col y colocarlo de manera bien hecha. El doctor Phoebe no, sí, de, de, de Vincent el... Price también, el propio David Bowie, ¿no? Sí, el listado es gigante, la sombra, el que. ¿Te acuerdas de ese personaje de Vincent Price o no? Sí, ¿No? El que tenía el piano y que no hablaba, sino que tenía por la operación esta. La oh, Exacto. Sí. Antes Orbeid, está... Y que hacía todo con la cara, explicaba toda la historia. Justamente, por eh, decirlo de alguna manera. Sí, también tiene algunos rasgos de Batman, Fahrenheit 451. Eh, y la película está. El ambiente del ACE está basado directamente en las películas de la Segunda Guerra Mundial, eh, también algo de Robin Hood y otros personajes más. Sí, tiene como de todo una gran mercocha en lo que hace. Moore y el tipo realmente well, demuestra check. que sé con todos los Parece conocimientos bueno. del literato. Muchachos, si bien en este caso, eh, Joker, la de, tanto la de Hitler y Joaquin Phoenix también, en cierto modo, ¿tiene elementos de B de Vendetta? Es que son, es que lo ah, que sí. pasa es que los personajes no tienen relación. Yo creo que las temáticas contra el fascismo, que en el fondo la estructura propia, ¿cierto? Son las que la hacen relacionarse. Porque... Tenemos que entender que en la época en que sale de Vendetta veníamos muy fuerte pegados con respecto al post-fascismo Segunda Guerra Mundial y al mismo tiempo toda esta eh, cantidad de libros donde destaca Orwell con 1984 y Fahrenheit, ¿cierto? De Bradbury, donde te proponen donde el futuro va a ser fascista, ¿cierto? <risa> donde en el fondo las leyes van a pasar por sobre muchas veces los derechos humanos y donde en el fondo hay un temor a eso entonces uno tiene que entender que estos autores proponen por medio de sus obras demostrar de cierta manera cuáles son sus temores a futuro y juegan con eso para contar esta historia distópica sí, porque se, se, muy, en se muy... basaron en el, el gobierno del Vázquez el estilo que de cierta sí, manera es la mano derecha de la reina porque Justamente. en el fondo lo tenemos hasta la actualidad para los ingleses para Gran Bretaña eh, eh, eh, la, eh, la estructura de los reyes está ahí ellos no la rompen por ningún motivo no, para nada sigue es, muy es, que, es, es, es que es muy interesante el personaje de D porque tú lo ves y es como, es como el tipo de personaje que tú inventarías para derrotar un régimen como el de como el de 1984 de Orwell. Exacto. Vite uh -huh. Beat necesitamos. Beatle, sí. Bueno, originalmente la aparece en blanco y negro en la publicación británica de Warrior, que era una revista de antología de historietas inglesas. Simplemente se publicaron 26 números entre el 82 y el 85 por el Quality Communication. ¿Se ah, acuerdan? Sí uh -huh. No, nunca la, nunca tuve la ocasión de ver, de ver algo sobre la, la publicación original de, de Vendetta. Sí, po y después bueno obviamente cuando Warrior eh, se canceló sí. fue DC Comics la DC Comics gringa con su línea vértigo Exacto. que la extrañamos mucho uh -huh. que fue la que agarró Vendetta y la y la colorizó no sé cómo. ¿No es que ahí la termina la terminaron pú. la terminaron También, la, terminaron, claro. ¿sí? la terminaron, terminaron y ya los no capítulos y lo armaron en novela gráfica que y ya no venía en sí. no blanco y negro venía sí. claro. color cuéntanos un poquito ellos de, de lo que estamos hablando. Que... No, pues yo sí, estoy comentando. Ya, pero ya un poquito más. Pues, ya, sí, sí. Pero expláyate. Sí. A esto vamos. No, Habla, no, es, que, es, que, es que soy demasiado subjetiva. Ah, ya, pero <ríe> dale, dale una... Tengo o sea, que... tatuado acá una frase de Venganza. Ya. ¿sí? Esa onda. ¿Ya? ¿Cuál sería esa? Viveri Veniversum vivus visi Ya. O sea, por el poder de la verdad uh -huh. Yo estando vivo contigo. He conquistado el universo. Esa wow. tengo. mich Que de hecho es la que aparece en el espejo. Porque la versión original es Universum. Pero en el cómic pusieron Veniversum. Son las B Pero bueno Lo que nosotros vamos encontrando de a poco En, en B de Vendetta eh, Es una historia Que a ratos eh, Nos sacude Estamos hablando de una historia distópica De ciencia ficción eh, en los años 80 eh, Que nos empieza a golpear Con varias cosas que estaban asolando En ese minuto Y eh, que paralelamente eh, Vamos viendo en este mundo que no nos queda muy claro si es el actual o directamente estamos hablando de una tierra paralela, por llamarla de alguna manera. Es que ahí la intención... De, disculpa, dale trans No, no, es que me refería a que la idea de un, la, la idea de un gobierno o de una sociedad que, que tiene leyes que están... Que en vez de estar protegiendo a la gente, la están controlando para, man, para mantenerse en el poder... Es algo que tú puedes adaptar en cualquier momento O sea, en cualquier en cualquier momento Y en cualquier época o sea, Tú puedes ver la realidad De de Vendetta Y encuentras elementos que puedes reconocer En tu sociedad actual Claro, por ejemplo en la película cuando hablan de tres aguas Ahora podemos hablar de coronavirus que llega a Chile En cualquier momento Sí, vamos a pasar a la parte cinematográfica Acá nos están haciendo una pregunta Dice, ¿ese de Vendetta se vende? A ver, no sé si se está refiriendo decir se vende a mejor postor, como podría ser no, no, recompensa, no. O, o si el cómic se está vendiendo, porque yo sé que el cómic hay una recopilación que anda dando vuelta por ahí que hay, la hay varios tomos sí, recopilatorios no, no, mexicanos, sí. españoles están las ediciones inglesas o pregunta por ese en particular eh. no, ese es mío <risa> y está ah. firmado por David Lloyd Más es, caro es, todavía. Mi, es mi guagua sí eh, Germán, ¿qué estás comentando? No, no, es no es que lo venden en varios lados. Claro, sí. Sí, ¿no? y, lo, y lo puedes pedir inclusive por mm. Amazon. Porque muy yo me fácil. acuerdo que este lo vi en cierta librería que nosotros conocemos muy bien. Y me es un ¿viste? Y el precio es orbitantemente, ridículamente caro. Es que caro. soy un ladrón, ¿viste? Sí. 20 lucas. Un precio que habría escandalizado a B. Estaría barato. <risa> o sea, no, a B, B le habría quemado la tienda. No, pero hoy en día dónde? está mucho más caro. Bueno, para, Ay, la, gente no. subieron, sí. para la gente que no para la gente vive en Santiago, siempre recomiendo la que está en Tarapacá, en Tarapacá con San Diego. Mira, yo sí. compré el primer tomo, me acuerdo. Y ahí está, siempre lo he visto. Siempre está en la vitrina. Sí, eh, que también lo vendían en, cuando estaba su esposa eh, el primer tomo lo compré, me acuerdo, como a dos lucas que se escapó con toda la plata sí, con toda la guita oye, ¿por, y... qué, ¿por qué estamos promocionando a esos, a esos tipos tan turbios? <risa> ya, en fin, la venden, no vayan para allá ¿no? lados, por no favor, vayan para allá en que estamos diciendo que de vendetta se puede vender mira yo no conozco la vida <risa> personal del dueño de la librería de Tarapacá con San Diego no, pues si no estamos hablando la no, no librería Antillanca no. ah. pero, pero la librería Antillanca que está en Tarapacá con San Diego por favor, vayan allá, ahí está barato. Es ¿eh? una sí. de las pocas librerías donde venden cómics que están accesibles, que no, el tipo no quiere irse a Cancún con el precio de los claro. cómics. ¿Y en y ¿Y Portal v Lion? Y B de Vendetta siempre está en la, en la vitrina. Así que tiene que estar. Sí, después le voy a comprar algo ¿Y Portal Lion igual es caro? Mira, yo le voy a responder esto, Gonzalo. Entre ir a Portal Lion y buscarlo en Internet y Amazon, yo voto por Amazon. Y no es chiste, no Me sale. queda clarito. Me queda mucho más barato. Sí. Sí. Tienes que tener paciencia nomás para que llegue, pero... Pero un poquito... Y... Sí, ¿Sabes tú dónde lo vi el otro día? Pero si no... tienes prisa de dinero, cómpralo sí. en el portal Lion. Ya, pero ¿sabes tú dónde lo vi el otro día, por casualidad, es en estas tiendas que se ponen en algunos malls que te venden libros. Y actualmente también ah, te están vendiendo cómics. Sí, Inclusive ahí, no, yo, sí, ahí sí. yo lo encontré entre comillas un poquito más barato que, que en esta librería que estamos conversando. Y me llamó la atención, me voy a saltar al otro lado, que tenía la colección completa de Akira, la versión en blanco ¡Oh! y negro. Qué y cada uno estaba a 25 mil pesos, cosa que Ouch. lo encontré barato comparado con otros lados que lo hemos visto como a 60. Pero dice, si, pues lo ver. veo como a 22 lucas. ¿Cada número que es? Sí, sí, son sí. seis, una recopilación sí, Cada uno vale como 22 sí. lucas. Sí, hazte un poquito más para pero acá, es cosa que de, está saliendo de la cámara. Eso. Es cosa de organizarse, y compras, un, que... compras un tomo al mes, los encargas. Sí. 25 lucas mensuales Uno se las gasta en otras cosas Claramente sí. ¿A ti, que, ¿sí? Sí. Claramente. Sí. ¿A ti que te llamó la atención que quedaste tan enganchada con Betty Vendetta? Lo que pasa es que yo primero vi la película Partí al revés Ya. Vi la película y el cómic lo leí años después Y bueno, la he visto Muchísimas veces, pero me gusta todo Porque tiene Como intriga, acción Cosas políticas Tiene... Bueno, tiene como muchas cosas, frases célebres que, te, o sea, uno podría tatuarse todo, <risa> todo el texto que habla, que habla vía y el, el proceso de, del desarrollo del personaje de Ivy, lo encuentro increíble, de, sí. de cómo parte siendo una chica muy muy sumisa a, ter, a terminar siendo una empoderada, a con mí, la cabeza rapada y todo sí. genial. Eso. A mí lo que me cosas? llama la atención, eh, para ser los años 80, es el dibujo tan clásico, porque ya estaba en ese minuto. Eh, por lo menos en lo que era Europa eh, se estaba jugando mucho con los distintos tipos de desde el planteamiento de viñetas hasta los estilos de dibujo y este es un dibujo es muy Es que clásico. ojo, no te creas Roberto mira, cuenta pensar que en esa época las editoriales inglesas que yo creo que estaba todo en los 80 y 90 porque tuvo Capitán Britania mm -hmm. dibujado por Alan Davis mm -hmm era un derivado del dibujo clásico un poquito más cartoon o sea estaban recién empezando a salir dentro de lo que era el formato clásico creo incluso que como lo más artístico por llamarlo de alguna manera siempre fue juez Dredd dentro de lo que es las eh, la publicaciones inglesas entonces tienes que entender de que hay, hay otra tiponomía o sea Alan Moore siempre trabajó un dibujo más clásico él fue muy exquisito cómo buscaba que se viera cada una de las representaciones de su obra lo vimos en Watchmen, lo vimos en la cosa en Pantano siempre trabajó con autores clásicos entonces uh -huh. ahí hay una intención de autor, hay un trabajo muy pensado de cómo quieres que se vea tu obra Claro. Uh -huh. Al amor no solo te entregaba el guión te, te entregaba el esquema de la página que como quería Exacto. que tú la trabajaras y eso es eso es algo que no he visto en casi ningún otro escritor ¿En serio? Sí. Yo sí. No, no, aunque el no lo creas, en, en DC hay mucha gente que trabaja así. Lo, sí, como te, que casi te mandan el boceto, así como o ya. Como que esto, esto creo, esto, en Francia esto claro. también pasa lo mismo. Puedo contar una anécdota de un amigo para Francia, para Soleil, que le enviaba la página, Ajá. donde el guionista inclusive le marcaba, ya que él era dibujante, cuántos minutos tú, como dibujante, deberías demorarte en dibujar toda esa plana en ah, grafito. Ah, no, qué terrible. Yo lo mando A punto ese punto de extremo. Entonces... Eh, era eh, Ojo hay, hay muchos escritores y autores uh -huh. Que trabajan con ciertas fijaciones Fuertes al respecto sí eh, A mí también me tocó trabajar eh, Tú preguntar? sabes en algunos proyectos De, de cómics por acá Y que está nuestro amigo José Y prácticamente tenía que también hacerle el storyboard Como lo quería en todo el cuento Ah bueno, claro, Chile, pe, pe, pe, pero es que bueno, hay una intención ah, de producto yo también Yo en Chile En Chile ve, ve, ve, solo ve, ve. he conocido A un guionista que trabaja así yo conozco como a tres eh, Y he trabajado con tres A um, o sea, con los tres bueno. A Cobayachi Guillermo Núñez Que, que es, el único, es el único guionista Que he conocido en Chile que trabaja así que Entregándote el boceto Oye, tenemos un posteo acá de John González Que es ha escrito bastante acá en las redes sociales En el programa LDP Magazine Dice lo siguiente Que los del parque traigan a tomar once a David Lloyd Ay, Es un poquito difícil Me encantaría pero a lo sí. es, que él no toma, es, es que él no toma once no pero es que hacerlo viajar en este momento le da todo es un factor no menor, ojo, no, no, no es, no es que no queramos, nos no encantaría. Y está medio complicado este minuto en el sí. país como para estarlo trayendo, pero habría bueno. que a lo mejor le gustaría pero es que imagínate habría de que traerlo en primera clase, de que son son lucas, yo creo que debería ser Tom. al revés, nosotros deberíamos ir a verlo en primera clase, instalarnos en un buen hotel y hacerle una entrevista de de, de cinco minutos y y nos queda tiempo para pasar. Pa, pa, pa, pa, pa, pa. sí. Bueno, pasemos ahora a la adaptación cinematográfica ¡Tanán! y después vamos mezclando las cosas sí vamos. Bueno, Alan Moore pidió que sac, sac, lo sacaran te, te, de la dirección. Mira, que tenemos presentación. Ah, adaptación, adaptación cinematográfica. Sí. Sí. Chan, chan. Chan, chan, chan, sí Bueno, la película fue dirigida por el australiano Jace sí. Matej Voy. y producido por Joel Sil eh, Silver. Eh, y, los hermanos, y las hermanas, guachasquino que ahora están abuelas, las chiquillas. Es que entonces... antes eran los hermanos. Es que antes eran hermanos, sí, ahora son hermanas. En hermanos, esa época sí. eran los hermanos. Buchos. Y después van a ser hermanes. Sí, claro, hermanes. Y después eh, Juan Seamas, eh, ellos mismos reescribieron el guión. Dale. Y ahí bueno, eh, todo. claro, porque Alan Moore pidió que lo sacaran del, de los créditos, eh, que, no, no, que no fue creador de eso, como le decía. ¿Eh? Igual es como bien, bueno, si uno lo ve de, de los dos puntos de vista, igual... ¿Uno lo entendería si yo fuera la creadora y, y me desarman de cierta manera algunas cosas? Bueno, en eh, cierta manera dicen que el alejamiento de Murs eh, son varios factores. Él ya no siguió trabajando en DC después Claro, de... dice que el primero dice que no uh -huh. que él no podía controlar eh, la obra, lo que se estaba construyendo. Claro. Y eso es lo que más, le como muy buen chileno, le imputeció, porque él quería controlar todo. La, lo segundo, la trama tenía muchos agujeros y baches. Es Uf. que, claro, porque Está se Estaba llena es. de pretensiones y ambiciones. Es, es como lo mismo que cuando uno trata de. leer un libro y después ve la película y te dice, pero faltaron tantas cosas. Porque en el mundo del cine tenéis que acotar mucho po, y tenéis que ver algo que sea vendible al, al público que va a ir a ver la película. Bueno, le... No como para hacerle el favor a, el, a la persona que lo escribió. Así de fríamente es la cosa. Claro, bueno, la idea con bueno, políticas que tenía Moore, por ejemplo, como el fascismo y el anarquismo transformándose en un relato neo neoconservador estadounidense y contra el liberismo estadounidense, eso fue lo que se terminó transformando la película. Sí, porque la película se basaba en el gobierno de Bush. Esa fue la diferencia que está en el cómic con la película. Aunque están basadas claro, en, en porque Inglaterra el, ¿Fue, claro, fue tan no, así? Yo, yo no, es no que lo el, sentí. No, es que es, que tampoco, es, que es tampoco, algo de que yo lo he leído en muchas reseñas. Sí. Y en lo personal, yo, yo no me sentí me di cuando cuenta, vi la película, pero sí como que toman hartas cosas sí, está, en ese sentido. Está claro, y, está. Y, que y en el cómic también está basado como en una tercera guerra mundial, después de una tercera guerra mundial, que fue en el año 97. Y lo divertido es que la película es basada en el año 2020, así que estamos justo. <risa> Y eso fue después de una guerra viral, viral. Que fue me, por las de Three Waters y a mí me dio la, y era. Cuando la vi me dio más bien la sensación de, de estar viendo una versión Muy, muy suavizada de 1984 ¿verdad? Sí eh, Bueno Loy fue el único que estuvo contento Con, con la versión cinematográfica Sí, es que sí Yo creo lo de que estéticamente igual La respetan bastante estéticamente sí, es, preciosa. es hermosa ve De verdad, ¿sí? es, es, todo es muy bacán si, el, si nosotros, cuando se llama? Empezamos a ver otras películas más o menos del mismo contexto. Eh, tenemos... Eh, ay, ¿Cómo se llama? Bueno, Orwell, THX eh, Silent, ¿cuánto es que se llama el de la ¿Cuál? comida? Eh, eh, Brasil puede ser también. Brasil. Lo eh, no, que me está acordando este que una cruz entre... En Equilibrio. Equilibrio, me está acordando Equilibrio. A, a mí no me puede gustar Equilibrio. ¿A ti te gustó? Yo la disfruté, pero no, para, no, es, no es para tanto Es decir, eh, me gustaba la idea Pero no es una película que, claro, que esté ahí Está, como para está muy por siempre. debajo de Claro, como que la verías Como un día X sí. Como, Oh, la están dando O sea, no, sí, no, la si voy la, voy la están a dando a la hora de la 11 Y estoy con el pan con mantequilla y mermelada wey, Me quedo viéndola, De quedado pues. viendo Pero, pero no, no, nada más Onda, quiero más películas de equilibrio, quiero secuelas quiero No, no, no Lo que sí me gustó sí. Lo que sí me gustó que en el mandaloriano el, no me digas nada, no la he visto todavía. No quiero Bueno, no voy a decir nada. Bueno. No diga que sale yo. A ver, yo creo que aquí hay que hacer una referencia importante, que es entender la filmografía de los hermanos, hermanas, Wachowski, que en el fondo, ellos siempre han ido contra el sistema, siempre han tratado de ser revolucionarios, siempre han tratado de ser bastante anarquistas. Cuando yo salí de ver la película por primera vez del cine, uno sale comentando, o sea, aquí hay anarquía pura, sí. más allá de que tú de repente estés de acuerdo no con algunas cosas, pero yo creo de que es una de las primeras veces que uno ve un discurso tan claro en pantalla pensemos grande. Pensemos que sí. era 2005, o sea, hace caleta de tiempo, no 15 años. Sí, obvio, años. Sí, es sí, pero en esa época pasaba lo mismo que ahora. Sí. No, ah, no. no, no era tanto. No había mucha No era diferencia. tanto. Es que. Ha sido sí, eh, años. La, eh, las condiciones son, son distintas porque hay que entender que nosotros como chilenos vivimos en una sociedad que tiene un cierto retraso con respecto a condiciones sociales, con respecto a Europa, Asia Justamente. o a Estados Unidos, en fin. Entonces, hay ciertas cosas de que se viven antes afuera. No sabría decirte, porque no he vivido afuera mucho tiempo, como para poder hacer un paralelo. Pero yo creo que tiene que ver con una estructura de que si los guachos que iban contra el sistema es porque ellos supieron leer muy bien de mm -hmm. que había un mundo que no se entendía y que no podía ser, a lo mejor, lo que a ti siempre te han contado. Matrix, hay un mundo que te gobierna y que de cierta manera te está gobernando por algo que va más allá de una ideología política ya casi más que un dogma y todo eso. Vea Vendetta, sense de que es un mundo oh, donde para más remate tiene eso Increíble. y que para más remate te busca clasificar en una estructura que tú te tienes que comportar de una manera socialmente, que ellos lo toman en la cultura hindú, en Europa, con el caso del, del personaje alemán, en fin, etcétera sí, etcétera, etcétera. Wolfgang. Wolfgang, maestro personaje, uno de mis favoritos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Eh, ellos saben leer muy bien, críticamente, qué es lo que se viene más adelante. Entonces, yo creo que con B. Vendetta, es como que ellos... Están como una, una máquina del tiempo. Más <risa> ah, bueno, exacto. Se adelantan y hacen algo. Y después claro. pasa el tiempo y tú decís... Oh, y Saben ver muy bien qué es lo que puede venir. Entonces, B. Vendetta se adelanta mucho y sabe actualizar, en una versión muy de ellos pero sabe actualizar muy bien el trabajo de Moore. Moore mm. se va por otro lado que yo lo entiendo, él es más de plum y pincel, mm. una riqueza literaria, donde él va trabajando los cortes de las frases con ciertas ideas de que no tienen que tener una cierta extensión, en fin, etcétera, etcétera, donde cada concepto por párrafo es claro, no hay otro para no nublar la información. Entonces, todos los, los guachos que son más rebuscados y te van jugando con el misterio y que tú vayas entendiendo y puede que entiendas o no y a la escribe mucho por eso él va tirando cada concepto por cada frase de hecho por eso son tantas viñetas por página exacto para que no sea tan monótono porque le pone mucho texto hay mucho texto en el cómic y está muy bien eh, armado la manera en que está contado inclusive la música que vemos en la partitura fue compuesta especialmente para la obra sí, pues, entonces eh, no, no está nada al boleo está todo pensado sí sí pues, de hecho la um, cómo se llama se me fue, después me voy a acordar. ¿Quién se me sería? Fue, se me fue. No, pero era por el, el tema musical, pues que habla del... Tiene algo que ver con un 5, porque todo es B todo, B, es B, todo es B. Todo, todo, todo es B, todo Claro, y ese es el otro punto. Tanto la película como sí, el cómic. Realmente, eh, si no por no popular porque todo el mundo ya lo sabe. La B no es por B de vendetta, sino que es por el número 5, por donde el tipo porque estuvo. Era, claro, el experimento, el experimento número, 5, número 5. El calabozo, bueno, la pisa donde lo dejan del experimento que él era. Pues. Sí, claro, sí. pero eso es como más en la película. Claro. Porque en el cómic es por 5 por el 5 de noviembre. 5 de noviembre. Claro, a sí. eso se refieren. Pero por eso son. Pero al final ambos sirven. Son distintos guiños, sí. son distintas formas, tienen distintas lecturas. Bueno, y la, el cómic y el. El cómic y la película tienen un desenlace que, Distinto. que son sí. distintos, el concepto es diferente. O sea, llegamos que B. Vendetta tiene un final, entre comillas, feliz. O sea. Sí, sin spoiler. Sí. Terrence. ¿Que, que Terrence la, ¿La película o el cómic? Al... La película. La película ya. Sí, sí, entre sí, te, te, ha, te hace salir esperanzado. Sí. sí. Cosa que el cómic no. El cómic te deja pensando. Te deja Porque para en una época también mm. en que en esa época todas las novelas gráficas o todas las historias más como, como sesúas, por llamarlo de alguna manera, buscaban dejarte en un pie como amargo. Y para que tú te quedaras como refunfuñando y, y, y, y tratando de reentender y releer para buscar si se me pasó alguna información. Que me pueda hacer más feliz al final sí, y pues te lo volví sí, a. Hay alguna esperanza, claro. hay alguna. Ahí, Pero en ¿sí? rigor, toda la historia de esa época, si lo piensan, son todos finales amargos. Son todos amargos. Y es una de las cosas que eh, tanto Alan Moore eh, y su distinta obra eh, tienen más de un discurso, más de una lectura. Yo creo que si tú los lees una, dos, tres veces, y vas a encontrar un significado distinto cada vez que lo lees. O sea, puede ser, es que lo que pasa es que yo le encuentro un problema a Alan Moore problema a gusto personal yeah. no a juicio y crítica personal mm -hmm. para que no se malentienda vale que si tú te lo quieres leer es tan denso que yo prefiero leer otras cosas porque al amor te cuesta mucho volverlo a leer sí, es es que es, de hecho yo no me lo leí de una lo que te contaba pues me lo leí por capítulo así como un día X por capítulo no sé apostaba viaje un capítulo pero porque es mucho es como ah. cabezón todo es cabezón como que cada palabra que escribe significa algo muy importante no, sí. Y no es algo así como que lo vais leyendo a la ligera y además que es harto texto por cada página. Es eh, bastante, es bastante sí, texto, texto. Sí. Aunque yo te digo, la que realmente la encontré que era Cadezona, Cadezona es Frongel. Frongel. Tengo que leerlo así uh... no es que lo que pasa es que Frongel para más... Remate te suma todas las fichas de, de, de, de, de, de, de, de cuando están haciendo las la disecciones, los cuerpos, que, mm. eh, cuáles son las características y el olor y la pieza, y yo, yo un acto descriptivo de que viene a ser bien agotador. Que en la novela tú. Eh, Tú lo encuentras que tiene una riqueza importante y primordial porque te ayuda a situarte mentalmente sí, pero en el, el espacio. No es necesario. Pero, pero en el cómic hay información que tiene que estar claro. en la viñeta, que tiene que sí. ser visual, el código narrativo visual, sí. y otro es el código literario de que te tiene que hacer es diferente. ser más ágil. Mm. Entonces, a mí, Frongel, me agota. Debe ser un complemento, ¿no? Es como bueno, exacerbar ese, una bañeta con la imagen más encima con el texto. Es, es el como problema, es el gran problema que, que ha tenido siempre la AMUR por eso ella no quiere, no quiere saber nada de las adaptaciones cinematográficas. Creo que nunca, creo que nunca a la AMUR le han dado la oportunidad de, de escribir un guión específicamente para cine. Sí. Y es que a lo mejor no quiere nomás porque mañoso ya más que te imaginas exacto muy buen punto ya más que te imaginas Alan Moore escribiendo una historia para el cine no, o sea, sería terrible super creo, densa lo buscar, o sea aparte que duraría seis horas la película eh. 20 horas la tendría que dirigir para Netflix a lo mejor claro, una temporada y, y, y el director que haría luego que lo dirigiría más a él que ahora con las plataformas o sea, con las plataformas yo, le puedo, yo feliz le daría una una serie a Alan Moore una ya, pero serie, mira. Pero es, que, que es que a lo mejor el ser yo no iría viendo, pero ya, no. Pero, diréis, ¿qué pasó hacer con David Lynch? Claro. Cual, ese cuando le dieron en Netflix, haga lo que quiera. Y en, y en el fondo, Twin Peaks se transformó en la hora de la pelada de cable de David Lynch, donde al final nada tenía lógica. O sea, yo que amo el trabajo de David mm -hmm. Lynch, que amo el trabajo de Twin Peaks, el trabajo eh, de Netflix es como ya le damos la libertad al tipo, mm -hmm. la va a hacer. Y ¿Cuál es la última modo, que sacaron? Claro, sí, claro y llegó un en claro, que va más allá de que lo que te agote o no, sino que el tipo se va en una así de que no tiene lógica en nada, en nada. O sea, hay algo, pero no está así. Si sí, pues hay grandes directores que sí sirven para series, que sí sirven como para películas y otros que no, nomás. O escritores, lo mismo. Yo creo que cada uno debe saber para lo que es bueno también. Sí. Y si uno no es bueno en algo o puede, o quizás no es tan bueno en algo, eh. dale la pega al otro, pues, así como decir ya tú eres mejor que yo en este sentido pero yo creo que Alan Moore eso le costaría más que no sé qué no, no. sería muy difícil pero bueno yo creo me que, imaginaría sí, eso, yo verdad. creo que el debate podría ir mucho más allá y nos gustaría saber lo que opinan nuestros amigos que estén conectados pero por mientras vamos a ir a nuestra promoción de Roca Store, dale atrás Roca Store es un anexo complementario De Roca Diseño y Comic SPA Dedicado a la producción De elementos publicitarios Para empresas, educación Público en general Puedes encontrarnos en Instagram como Roca Store y puedes escribirnos A rocastorechile Arroba gmail.com Yo sí, nos queda ahora nos falta en el concurso. Vamos al concurso, que tenemos concurso. Gánate este ejemplar de... Concurso, gánate un ejemplar de Aeon, Aeon Anunnaki. <ríe> Solo debes compartir el aviso que está disponible en Facebook. Darle me gusta a nuestra fanpage de LDP Mag Magazine. Invitar a dos amigos a hacer lo mismo y responde. ¿Quién tradujo las tablas sumerias en 1970? Repitamos. ¿De nuevo? De nuevo, porque nos falta el que ¿Qué, ¿qué pregunte lo mismo justamente por ejemplo solo de compartir este aviso que ya está disponible en Facebook darle me gusta a nuestra fanpage LDP Magazine e invitar a dos amigos a hacer lo mismo y responder quién tradujo las tablas sumerias en 1970 70. bueno Ayana Nunaki Bonita. es una novela ilustrada por siempre se me olvida el nombre completo de ah, no está el nombre no está el nombre sí Esteban Esteban de Pino no este Esteban Pino, del Pino perdón. Me voy a, a retar costa. porque Esteban ha, ha venido muchas veces al otro lado a mi programa de clave Y llega así por dentro Pero, En serio, sí. hermoso sí. No, Esteban es ilustrador de mitos y leyendas La novela ilustrada está ilustrada a color por él ¿Y la hizo todo? ¿Lo todo? escribió y la no, hizo? No, es íntegramente hecha por él Es, es ah, escrita, corregida, ilustrada y editada Perfecto. por él Hizo toda la pega ¡Aplausos! Bien? Muy bien Y es una novela basada en un mundo post-apocalíptico después de una guerra donde los dioses, tal como lo describían los antiguos sumerios Regresan a la tierra a tomar posesión de ella Y la humanidad tiene que empezar a defenderse Y escoger cuáles de estos dioses los van a ayudar Y cuáles quieren destruir Sí, eso Ya, entramos en nuestro tercer bloque LDP recomienda Perfecto Recomienda Vamos a... Gracias Guruguru eh, por para, escribir cara, que, que, esto. Sí, gracias Guruguro. Ella ella que coquinga. Es para matar como las 5 de la mañana que sientan la huella. Oye. Sí. <tose> sí. <tose> ya. Eso es igual, igual es para burlarse. Sí, para burlarse, sí, sí. Bueno. <risa> si no nos reímos nosotros, ¿quién po, Sí, empezar sí, por sí, ahí. Entonces, ¿cuál es la recomendación para la semana de LDT? <tose> Vamos a hacer varias recomendaciones. Cada uno ahora puede desplegarse como quiera Tenemos unas buenas recomendaciones de parte de Germán Pero vamos a comenzar hablando de Super SuperMilf Que es la que está acá que el, el que tiene nuestro amigo eh, ya en pantalla Nuestro amigo Gonzalo A ver, SuperMilf, eh, Super digamos... Lo bueno y lo malo que tiene Estado Primero contar de qué se ah, trata pero con, es? es con comentarios Sí. Bueno, dele... A ver, Super Myth es creación De la dibujante María José Bart Es una historia completamente Inventada y creada por ella Que empezó como una tira eh, empezó como una tira Casi como por broma en internet Sí eh, Eran chistes sobre precisamente Sobre una mamá que ya pasó de los 30 a 35 años Que tiene su hijo ya grande Una madre, que por es... Exacto ¿Yo qué dije? Mamá. No. <risa> sí ya. que pensé que había dicho algo al que lo había dicho. Ya, había pues. Y salió raro. Ya. Ah, era eso. Eso, se salió no, raro No, no, no nada, ya Roberto. Si no, no, no, Qué feo de esa no. fijación. No. Ya, sí, ya, ya, ya, no, eso sigue. no fue. <risa> eso no fue gracioso, Roberto. Yeah, no, exacto. Es Roberto. qué Bueno. Pero si no dijo nada, Bueno, es, como digo, es una historia de. Eran, eran historias sueltas acerca de una madre soltera, digamos ¿no? O una madre separada Que sí. ya tenía a su hijo más grande Y tenía plena, la plena libertad de hacer lo que ella quisiera No importa lo que opinaran o lo que dijeran Lo dije, que dijera los demás uh -huh. eh, esta, esta historia, esta, este cómic online, por decirlo Empezó a causar harto revuelo Ganó mucho odio, bastante injustificado según mi, según mi gusto Pero la gracia de María José es que en vez de enojarse y continuar la pelea Empezó a responderlo con más humor uh -huh. Y el personaje creció pero si es la... que, ¿A quién no le tiran? Eh, sí, empezamos por él Pero lo que me refiero Caleta. es a la reacción Tuvo muchas denuncias, le querían bajar a ah, la denunciar sí. Le denunciaban, le bajaban la página por internet Había grupos feministas muy malentendidos La Que, bañaron. La, que la, la bañaban y la denunciaban y la insultaban mucho uh -huh. ¿En serio? Sí. Que era, o sea, sí. sabía que... Pero la gracia, la gracia y, la, no, el, y el tan talento tan... Que, ten, que tiene María José y que empezó a responder estas cosas con humor Y empezó a convertir a la gente que lo odiaba En personajes oh, Y eso ah. fue genial, o sea Hizo un personaje que fue la caricatura feminista La oprimis girl eso fue fue Estaba feliz. el personaje, el aliado Y que era el por si la pongo man este. Justamente eh, Y varias cosas así Que fueron fueron desarrollándose de una manera o de otra Pero hay un giro simpático Y un giro súper interesante En la novela Superman Que no la... Que está tratada de una manera más seria. Entonces estamos creando un personaje que nació... Yo sé que a María José le, cargue, le carga carga Pepe Antártico, pero es como... Eran chistes como de Pepe Antártico desde un punto de vista femenino. La versión femenina de Pepe Antártico. Yo sé que a ella decimos. le carga esa comparación, lo siento. O sea, pero, como Palomita. Pero, pero, pero, Eso mismo voy a decir yo. No, no, es, que, no, no, es, no. Que, es que Palomita sí. es más... A ver. Palomita es coqueta, es simpática, ¿no? Eh, el personaje de Supermite es... Es fuerte, es entrador, toma el claro, programa. no, que, toma lo que, no, toma es, lo que no quiere. Sé, es como no, que esa ah, trayectoria. Palomita loca, no. Sí. Ojo ahí. Ojo ahí. Ojo yo te de acuerdo. Ahí. Yo te de acuerdo. Gracias, Gonzalo. Gracias. Es que yo bueno, yo encuentro. Yo ¿A en Palomita el, le encontraban fuerte. En ¿en me, no, no, que había un humor negro no, no, en Palomita bien fuerte. Y la historia más larga no, no, que chico, no, no, hacía estoy... de la barra también sí, era pero... bastante más jugada y fuerte. ¿Y la de chicos, los sábados. Chicos, sábado no, pero yo no me refiero a que el humor en sí sea más fuerte. Me refiero claro. a la personalidad del personaje. Pero si eso estamos hablando, si eso apuntamos. Palomita se hacía la inocente y era como más no, dulce. Lo que pasa es que el viernes a viernes eran más inocentes, pero el sábado era crudo. El personaje. Sí, ojo ahí Bueno, no, siempre se sale loca. Bueno, vamos <risa> se sale ya, dale, loc. dale, dale <risa> bueno. so, Sorry, pero hay es que poner la contraparte histórica A mí me tocó estar Y con Roberto también Me sí. eh, tiene que haber tocado estar muchas veces En de la... el estudio de, la, de Eduardo de la Barra uh -huh. eh, Donde conversamos Infinitas uh -huh. tardes Las ideas que sí. él iba trabajando Tanto para la tira diaria Que era algo puntual Donde el perrito era el que terminaba Cerrando el chiste Platón y muy bien, gracias, y el fin de semana cuando estaba el Piole del Jaiva cuando estaban, me encantaba ese cuando estaban sí. los juegos de sopa de electro y todos esos juegos, te metía una historieta eh, eh, de 6 a 8 páginas de La Palomita donde había un juego distinto donde había un desarrollo de personaje completamente más empoderado que pensándole en la época de los 80 y los 90 una mujer con esas características y súper sexualizada era muy poco típica exactamente bueno, Exactamente. como digo, el personaje de María José se alimentaba mucho de este tipo de cosas y eh, la gracia es que en, el, en la novela daba daba un gino simpático, en la novela eh, se toma las cosas un poco más en serio y es más, autobio, eh, más autobiográfico mm. en muchos aspectos eh, donde te cuenta una historia de una chica que acaba de abandonar a su pareja y anda perdida por la vida, no sabe si en realidad ella lo echó y no sabe si perdonarlo o no, anda muy insegura. Y si lo echa, no lo perdone. Eso. Es así de simple. Bueno, y está con la, y está con la duda si lo echa si o no si no lo echa, qué sé yo. Y tiene la ocasión de conocer a una, a una vecina que está en la misma situación de ella. Pero ella es un poco mayor, es mucho más segura de sí misma. Y la busca para pedirle consejo. Se transforma en tu sensei. Y le empieza a dar consejo, le empieza a dar consejo muy, muy fuertes o muy no decirlo fuertes pero muy muy firmes muy categórico es decir no seas una señorita no tienes por qué serlo no hagas lo que, lo que la gente espera de ti sino que lo que tú esperas hacer de ti misma eh, ella la puso la puso a entrenar dijo tú no tienes que ser tú tienes que ser guapa ella decía, yo ya soy guapa, pero no, no tienes que ser guapa así, tú eres linda, la gente te conoce y sabe lo linda que eres. No, tú tienes que ser guapa, tienes que parar el tránsito cuando vayas por la calle. Y la pone a, la pone a entrenar, la pone a hacer ejercicio, uh -huh. le cambian el look, le cambian la forma de ser y se convierte en, la, en el personaje SupermILF. y la gracia es que ahora Supermilf puede ser un personaje tanto cómico como dramático y espero que ya se venga pronto la segunda parte de la novela porque tocan, tocan a historias que se pueden la gente se puede identificar plenamente con lo que pasa dentro del cuento sí. ¿Sí? hay historias súper dramáticas de desencuentro, de malos entendidos, eh, las familias se rompen, se vuelven a unir y todo esto es dentro de este Elemento así como eh, que tú no sabes en qué momento te va a salir con el chiste o no. ¿eh? ¿Desde qué edad está recomendado? Yo creo que de los 15 años en adelante. Yo ¿eh? que un poquito más, 16 de repente. No, no sé porque que... ya, ya a los 15 años ya digamos. Que antes, pero, a los 14, 15 años ya las chicas empiezan a tener ajá. pololo y pueden correr el riesgo de. De estar en la situación que está en Mucho antes. ¿sabes? Mucho antes. Ya, pero, no, pero sí. para no extremarlo, sí. Yo no le recomendaría este cómic a una chica de 12 años. Me sí. estás acordando sí. de, de la pupi. ¿Te acuerdas de la pupi? Sí, en, en la revista Pingüino, El, el Cosquillo, todas esa. Salían personajes muy parecidos a ella que no. Algunos. Que, sí. sí, eran como. No me acuerdo. Eh, sí. Es que iban variando los nombres pero en el fondo era la misma revista con la misma temática dentro. La pupi salía en el diario en las últimas noticias. No sí. equivoco, Sí. Ya. Bueno, Romy Rick nos dice saludos. Los está viviendo. Eh, es como la. Romy. Sí. Es como la yayita pero inteligente y empoderada. ¿Tú crees que es media bruta la, la yayita, Romy? <risa> Oh, yo qué no encuentro no, que sea, la sea brutal la yo amiga, yo le Es superpilla, sí. tiene sí. la picardía El chileno sí. en versión mujer Ella super empoderada. Sí. exacto sí, ojo, Acá ella. dice también La palomita era inocentonta <risa> sí. y, y la pareja Era un no abusador me refiere, Tiene que referirse a, a lo de Supermilf Y que la trataba mal y la engañaba Bueno, acá Yo me la leí completamente la, la novela gráfica eh, Te digo a nivel de guión, lo encontré muy bueno muy bueno, me, me sorprendió porque tiene muchas cosas de autoayuda, como decía el terreno en, en ciertos puntos, lo encontré muy bueno eso sí que le encontré algunos puntos bajos eh, Puntos bajos que en pantalla, como esto como dice, Internet, salía acá y lo leíamos nosotros con, con María José. Lo leíamos hecho, en se, pantalla. De hecho, a mí se me cayó un prejuicio que yo tenía: que si tú publicabas online, después ya no lo podías vender en papel. No, no y se ve, jamás, y fue todo lo, lo contrario. contrario. Bueno, entonces el cuento es hay que. Ahí tú, pero hay público cuando justamente. lo publicabas online. Entonces, digo, eh, a nivel de pantalla, tú podías leer perfectamente. Porque usamos una, una letra de, de cómic muy pegada, muy, cerra, muy cerrada. Ah, y en papel no, no es... Y molest, molesta mucho el papel, eh, en, el papel molesta mucho. Se ve muy pequeña la letra. Mm. Y de repente hay viñeteos que... Eh, faltan viñetas como para ¿Cuál completar ¿Cuál es la el idea? número recomendable de letra? ¿Ustedes que callan más? ¿11? Eh, ¿11? ¿11? ¿no? no, es que depende de la tipografía. Sí. Yo, yo encuentro que en el caso de las tipografías que me deja hablar, muy parecido a Comicraft, el tamaño regular es 9 sí. aunque el tamaño en el manga es de valor de diez o diez y medio, el interlineado en el manga es más amplio, en el norteamericano y el europeo más apretado, es más igual, un punto más, o sea, si tienes nueve en tipografía son 10 de interlínea pero yo creo que tiene que ver con un asunto de percepción visual y quién te va a leer el producto, muy distinto que te lo va a leer un niño, claro una persona de 8, 10, 12, 14 años necesita una tipografía más abierta, a que si una lectura más, un cómic europeo más para adulto puedes apretar más la información. Sí. Por ejemplo. más largo, pero espero que se entienda el resultado. Podríamos ¿no? hacer un día. Mira, hay algo, eso hay, hay algo de. Sí, yo creo las que cosas sí. buenas, Las cosas buenas, sí. las cosas positivas que tiene el cómic, primero, eh, bueno, el dibujo de figura mano está, está, bastante bien. Hay algunos el errores color, de viñeteo. El color problema, está, el jugador, que de perspectivas por el ejemplo. coloreado también el color está es increíble. Ese, ¿no? sí. los puntos bajos encuentro que yo eh, los fondos, mm. podría tener fondos mucho mejores sí. ahí le faltó a alguien que la, que la fal... bollera. no, faltó un dibujante de fondo ¿sí? Sí. pero de repente no quería pero... hacerlo con tanto fondo ¿no? no, porque como digo era un porque de era básicamente cual ve los cómics como a su percepción, quizás ella no quería nomás. no es que no, no, no puede, ¿Puede y quedamos juntando un día para hablar de perspectiva y nunca nos juntamos eh, porque no, no me llamó después pero bueno el cuento es que no pero te digo yo son cositas que se pueden no, mejorar a, a futuro sí pero estoy en, la cola. así haciendo una crítica del cómic así pero tal como está sí le vendrían bien unos mejores fondos si es verdad bueno, para el, el, no el, colo el coloreado está impecable uh -huh. la historia hablando la historia está súper buena no tiene el drama justo tiene el humor justo no se, no se da vuelta demasiado en las ideas siendo que está contando una historia que es muy muy muy básica muy, muy muy sencilla por decirlo pero no se no se da más no se da más vueltas de lo necesario es fácil de leer es fácil de entender es fácil de y lo, lo que tiene muy bueno es que es muy fácil empatizar con los personajes mm. como los principales como los secundarios y el trabajo en sí la revista está muy bien presentada mm. es una cosa que puedes dejar en tu biblioteca perfectamente mm. Está empastada, qué Empastado, Sí, está empastada nuestra no, es, es, es, es corcheteada. Sí. y sí. ¿Sí? Extra, bonito. Esos son como los puntos los puntos los puntos por las cuales yo lo recomiendo. Sí, ¿Okay? así que eso. Pasemos con Germán, ya Germán. ¿Qué tenemos eh, por hoy? Eh, <risa> vamos de inmediato, Jasmine, <risa> por favor, Gonzalo, algo que quedó pendiente la semana anterior. Uh -huh. ah, sí. eh, recomendaciones para leer, probablemente dentro del cómic europeo, eh, puede que nos llamen tanto la atención para nosotros. Ya que no es un poquito más lejano y Jazz Maynard lo saca una editorial en español que no es tan eh, constante como Norma, por ejemplo, de que encontramos acá o Ibrea. Pero Jazz Maynard es una dupla española, Raúl y Roger, Roger Ibáñez, quienes trabajan este personaje desde hace ya bastantes años para Francia. ¿Y cuál es la característica? El personaje central es un jazzista. ...que vuelve al principio en su primera trilogía Barcelona... ...pero en el fondo para poderse haber desarrollado en el jazz... ...y por lo mismo relacionado de cierta manera con el bajo mundo... ...porque la oscuridad, esto de novela negra, ¿cierto? ...se empieza a relacionar con una manera en que... entre ...como que roba, mata, pega, golpea... ...pero con una intención detrás, no quiero spoilear... ...estoy tratando de darle como una visión psicológica al personaje... Vuelve a Barcelona, se reencuentra con su familia, de que hay un drama Se reencuentra con sus amigos, uno está en un puesto X En la policía, eh, la otra amiga está metida en otra área de que eh, Del periodismo, bueno, en fin Y tiene que reencontrarse con todo esto Y obviamente todo este pasado que él trata de dejar atrás Al volver a Barcelona, lo sigue y se empieza a dar una sin número de secuencias de acción, peleas disparos donde la gran gracia es que eh, el dibujante Roger eh, tiene una cinemática muy estructurada muy liviana, en, en el sentido de estructurada, de que te va contando viñeta a viñeta cuál película, todas las secuencias de acción, con una frescura del, del, de un punto medio entre como Partió un poquito en el manga Entonces toma un poco de la estética manga Toma un poco de la estética francesa Y le da una vuelta de torca Haciendo no un trabajo Que uno podría hacer Pensar que es muy clásico Para nada eh, Después viene una Otra trilogía más Y el número 7 que el que está por salir en castellano ahora Porque ya está publicado el año pasado en Francia Es el último número con que cierra este personaje Después de ya de más de 10 años no recuerdo la fecha exacta en este minuto eh, es una obra que algunas veces se ha traído y se encuentra a veces en las liquidadoras eh, de libro, de que estas que vienen hasta la, la feria chilena al libro mm. en fin, etcétera, lo han traído un par de veces, eh, en algunas tiendas locales también está, lo pueden mandar a comprar también por Amazon u otras plataformas en la web, yo lo recomiendo mucho es dinámico, tiene ese toque justo de que un pelito de erotismo mínimo, mínimo, mucha acción, mucho movimiento y una arquitectura que te va a hacer recorrer Barcelona, que te va a hacer recorrer más de alguna ciudad en Europa, donde se hace bonito recorrer el verlo con diálogos muy inteligentes, muy jugados, fresco Hay una dinámica eh, que tiene el escritor de que te hace eh, muy fresco cada uno de los diálogos, ¿no? no tan forzado, es como de alguna manera también lo podríamos resumir que si James Bond se tuviese que crear y nunca hubiese existido y tú tienes que crear un personaje como así de que sea intrépido y que se enfrente a grandes organizaciones con algunos gadgets, él lo enfrenta con esta trompeta tocando jazz todas las noches en un bar que es una de sus pasiones más fuertes. aunque el pasado lo persigue también como, como decía para mí es uno de los cómics que yo recomiendo ojo cerrado y lo otro, antes de cerrar, quería traerle la gran problemática de la semana del sello DC. Y yo creo que primero veamos el video, ¿cierto? Para poder entender por qué descabezaron a DC cómic, a Dan Dío, que es uno lo, de las cabeceras emblemáticas. Hace 18 años como presidente. De DC. Lo echaron, el partido si mal no me recuerdo, en Boom Studios, por uh -huh. algo que yo leí por ahí, por algo que le escribió el actual CEO de Boom de, de, de, de Studios. Y. Y, y esto tiene muchas repercusiones, pero veamos un poco cómo fue la despedida en las oficinas de Barbank eh, eh, DC Comics. Lo colocamos con audio, ¿verdad? Sí, sí por, por favor. Perfecto, esperemos un momento, muchachos. First of all, I want to thank everybody, and I mean it. I'm not gonna be able to do this, guys. <laughs> oh. Do it! Oh. You can do it. You can do it. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Uh. Take a shot first. <laughs> <laughs> <laughs> It really did work, holy shit. <laughs> I want to thank everybody here. Everybody who's worked at DC, works for DC, loves DC. Well, again, nice to see you. <laughs> wow, well, this is old homeschooling. But it's just wonderful to have everybody here for the final day of the offices here. Now, granted, the mad guys, ironically, are the last man standing. <laughs> <laughs> <laughs> I they that one. That's what I'm trying to figure out. But the fact of the matter is that As I always say everything, the comics come and go, um, the people change, but the heart that's been felt here from everybody that's been here from day one has been spectacular. From the time I've been here, from the time I've read comics, to seeing today, to in Paul's name in books, and everybody here, uh, it's an incredibly special time for me working at DC, and I can't think of a better way to end such a glorious time and glorious offices here. The comics won't change, but the heart is still beating in here, and every one of you is responsible for some of the greatest work that's been done en comics, y quiero want a todos por estar aquí y por parte de este final. So, oh, Gracias. Uh -huh. Les explico un poco el contexto para los que a lo mejor no, uh, no entienden en inglés. Si, si se dan cuenta cuando parte el video, eh, él está con un vaso en la mano, se va a servir un trago, lo embarga la emoción, se va a la oficina, vuelve, él mismo dice, me voy a tomar este trago para la valentía y de cierta manera se toma el taco, por decirlo <ríe> en buen chileno y la persona que está grabando que es alguien de que trabaja ahí en la oficina empieza a hacer el paneo y muestra las dos veces que realiza el paneo a Jim Lee que es el, el, el, el co-CEO de DC Comics que más allá de que lo conozcamos como un gran autor de historieta eh, Jim Lee es quien es el jefe y manda más con respecto a la parte más creativa artística, y Dan Didio era de la parte artística pero como producto para qué productos lanzar y se ve Jim Lee bastante complicado yo creo que también si echando a una persona que lleva tantos años en la empresa tú vayas a estar tocado, y Jim Lee en ese minuto lo estaba la gente se lo tomó con, con, con bastante ideal con bastante fuerza y Dan Didio eh, Da un discurso que es un discurso que yo lo escuché muchas veces de él Cuando me tocó estar en algunas comidas en DC Comic en New York Donde en el fondo él saca adelante a la empresa diciendo que el corazón de la gente, del lector de DC Comics Tiene una forma de ver las cosas distinta tiene corazón Tiene eso algo que él recalca en este video, no lo podemos perder Que se lo dice a la gente con que se va a quedar trabajando ahora en DC ¿Qué es lo que pasa con DC Comic? Para entender mayoritariamente, porque es un, eh, eh, son varios factores aquí, la empresa IT&T de comunicaciones norteamericana es la que compra gran parte del porcentaje de las acciones de DC Comic, es el actual dueño prácticamente, ¿cierto? No sé qué porcentaje, pero el que tiene la mayoría, también es dueña del canal Warner y de la productora Warner. Y de la plataforma. Que... De la plataforma, en fin, que parece que no le ha ido tan bien. Con respecto a otras Porque ahora está Amazon Prime Netflix eh, eh, Disney Plus, en fin, etcétera, etcétera. Ahora está Apple. Eh, eh, Bueno, está Apple TV, hay muchas que están en competencia Entonces ¿Qué es lo que pasa? Eh, para TNT que es el que tiene la mayor cantidad De lucas puestas, ellos quieren ver cifras Y de cierta manera Aunque ustedes no lo crean Todas las empresas de cómic Después de los 80 y principios de los 90 Empezaron a hacer más las lucas con los juguetes, mm. con las películas, con las series, con los que es merchandising, ropa, en fin, cuadernos, chapitas, lápices, en fin. Eh, eh, de lo que, más es que merchandising, lo, Mucho más que con los cómics. Mucho más que con la revista misma empresa. Y donde inclusive, en los, los años números. 90, se dio cuenta, gracias a la apuesta que hace Marvel Comics, donde el trade paperback, que es el que trae una cierta cantidad de revistas de grapas en recolección de un arco argumental, vende más porcentualmente que las revistas por separado. Entonces, ¿Qué es lo que pasa? Eh, la apuesta iba siempre, por un lado, en el caso de Marvel y DC Comics, eh, de poder llevar adelante las ideas en las revistas diarias, para eso darle todo un flujo en las películas de animación, en las películas del cine y todos estos otros productos que tú podías vender al año, que era lo que te hacía entrar. Con la sacada de bandido queda claro que AT&T le importa que las revistas se vendan y ya no se están vendiendo, entonces hay un fuerte rumor que ahora dejarían de sacar las revistas de grapas sino que directamente sacarían novelas gráficas una cierta cantidad cada cierto tiempo, es una de las tantas teorías de que se hablan, no se puede decir que eso va a ser así pero más allá de eso si tú te das cuenta Dan Dio también fue muy criticado por los cambios que él propuso en lo que la cuarta generación de superhéroes Dentro del universo DC ¿Cuál es la cuarta generación? Todo lo que conocemos desde los nuevos 52 en adelante ¿Qué es esto? Todas las historias que vienen en DC Después de lo que es Flashpoint momento Flashpoint es cuando Flash logra salvar a la mamá En el pasado, mal pasado Y lo cambia todo. Reordena todo Lo cambia todo Y este nuevo comenzar Son los nuevos 52 Que de cierta manera Yo creo que una de las historias más emblemáticas En la corto de Wu en Batman porque las otras historias no alcanzan a tener una fuerza tan alta, es un debate más largo claramente, pero digamos que para los fanáticos, los lectores de DC, esa historia de Batman es una de las más emblemáticas. Y Dandio, como quería reflotar las ventas, de, de, de después de nuevo 52 viene a Revirt, de, eh, pues después de Revirt de, de, de nuevo no se enfocó todo bien, querían sacar 5G, o sea, la quinta nueva generación de superhéroes. ¿Qué quiere decir esto? que se especulaba que Batman iba a ser ahora el hijo de el hijo este el que inventa way? no no no no el que le hace la tecnología que es negro eh, ah, lo, eh, eh, ah, eh. el hijo de ah, cómo se llama el, sí, el, el, el que hace todos los juguetes de Batman cómo sí, se llama, eh, ¿cómo se llama? Eh, ah, ¿Que no me puedo acordar ahora sí. el nombre ah, el, eh, Torp Torp ¿no? pero no, ¿no? bueno pero qué es que qué, oh, ¿qué sí, es de raza que negra reíle, que no donde Superman pasaría a ser el hijo donde Wonder Woman pasaría a ser Cassie que es de los Teen Titans donde donde en el fondo todos los personajes en el fondo clásicos emblemáticos que partieron con la empresa de ese cómic no van a estar más solamente los... muchas gracias Fox donde en el fondo los personajes clásicos los quieren a dejar para historias más para adultos que es el Black Level de que tiene ahora como así como estructura seguidorial en DC y donde todas las revistas van a ser todos estos personajes nuevos, donde vamos a tener un nuevo Aquaman, donde vamos a tener un nuevo Green Lantern, donde en el fondo vamos a tener un montón de personajes nuevos que, ojo, no están cambiando el universo completo, y eso era un temor bastante grande, eso fue un temor grande de que influyó junto a las bajas de las ventas y donde Dandillo, como cualquier persona que quiere llevar adelante una propuesta se la jugó y a veces que no le funcionó bien. Tras 952 él pidió disculpas a los fans. Yo no sé por qué tenía que o no. Lo di muchas veces, pero me tiene que pedir disculpa en realidad. O sea, a uno le puede gustar o no un producto, pero bueno. Lo echaron y esto ha demostrado que es para cerrar la gran, eh, por decirlo así... ¿Crisis? Crisis verdadera del cómic norteamericano actual. En la Tierra Infinita porque en el fondo la mayoría de las publicaciones y quedaba para otro tema, y ya lo hemos hablado muchas veces uh -huh. antes, van por India, Go -Go, van por Kickstarter, van por, por empresas chicas, uh -huh. y, y donde las clásicas, Marvel y ese, por lo menos las revistas, no han podido eh, estar con un piso cero. Lamentablemente. Saludamos a nuestro amigo de Buen Estudio, los queremos. Eh, así que vamos, eh, chicos, a ir cerrando con, recordemos que tenemos ANG Chile desde 2012. Empeñado en la enseñanza de los secretos del arte secuencial. Abre sus puertas para enseñar creación de personajes, narrativa gráfica y dibujo básico como avanzado. Escritura de literatura y cuento. Inscripciones limitadas. Búscanos en www.ldpmagazine.cl y nuestra fanpage ANG Chile y en el grupo LDP Magazine. Así que ya lo sabes, ANG Chile desde 2012. Empeñado en enseñar los secretos del arte secuencial. Y tenemos...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 de todos ustedes, simplemente contáctense Con nosotros y vamos a hacer Algo positivo, ya sea como Nuestro auspiciador o directamente eh, Un sponsor, así que amigos No nos piensen más y búsquenos en LDPmagazine.cl Y nos pueden escribir Directamente a ldpcuenta.com. Ahí nos contactan y podemos Enlazarnos para que podamos hacer algo Bonito y barato Nos vemos y vamos ahora, gánense un ejemplar de la novela ilustrada de Esteban del Pino Aeon Anunnaki para conseguir este ejemplar tienen que compartir el aviso que está disponible en Facebook el que están viendo ahora en pantalla darle me gusta a nuestra fanpage LDP Magazine, invitar a dos amigos a que hagan lo mismo y responder en la caja de comentarios la siguiente pregunta ¿Quién tradujo las tablas sumerias en 1970? Y por último, chicos, recuerden que ya está LDP 79 en www. LDP Magazine, un especial dedicado al señor Isaac Asimov y sus 100 años que tendría que haber cumplido. También, este es mi padre también hubiera no cumplido la misma edad, eh, así que un, tenemos todo un recordatorio. De todo su trabajo, de toda su trayectoria y una gran entrevista a la gran Maiten Montenegro. La primera otra cosa. de tres partes. La primera de tres partes. Ya está por salir el próximo número de LDP en marzo, donde va esta segunda parte de Maite. Así que estén atentos. Y recuerden, pueden encontrar en www.ldpmagazine.cl. Y vamos con la promoción de nuestra amiga La Sofía.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 y pueden ver sus programas anteriores en su canal de YouTube con más de 150 capítulos que no tienen desperdicio. La consulta de La Sofía. Educación emocional para una vida rica y feliz. Ya chicos, ya estamos arriba. Ya van re... para los 170 capítulos del podcast de La Consulta de La Sofía. Así es. Eh, Germán. Bueno, yo lo único que quiero hacer es una reflexión que ya lo he comentado en los últimos programas, que es Ojo señores, eh, para quienes eh, les gusta visitar a las exposiciones, para quienes les gusta leer historietas, yo creo que muchos autores, tanto nacionales como, como de afuera, hacen un gran esfuerzo por sacar esto adelante. Estamos claros que estamos viendo una época donde hay muchos ajustes, muchas cosas que van desde los medios en televisión, en la prensa diaria, en lo que vemos en redes sociales y todo eso. Entonces... Estamos haciendo un esfuerzo, dense el tiempo, si eres fanático de historieta, dense el tiempo a mirar que es lo que estamos haciendo cada uno en nuestras redes sociales y por sobre todo cuando alguno de nosotros estemos presentes, me refiero a nosotros los artistas en general, estemos presentes en alguna de las exposiciones. Hay muchas horas detrás y creo que hay, no hay que ser tan crítico, hay que disfrutar la historieta y hay que apoyarla. Así Eso. es, uh -huh. Yo sí ya va a estar de viaje, va a estar visitando alguna... Ah sí, bueno, en abril... Hay un evento en La Pintana. No tengo mucha información todavía, pero se dio un adelanto. También en el 20, del 22 al 24 estoy en Concepción en el evento de historieta del Bio Bio, no, es un nombre largo, todavía no me acuerdo. Yeah. Y en julio estaré en Valdivia en Aguasero, en el festival de Aguacero de Valdivia. En Aguasero sí, Claro, la primera semana de Valdivia. Terrens. ¿Qué estás pasando, por ahí? Sí. No, solamente dar gracias por la sintonía de hoy eh, Estuvo muy entretenido el programa en realidad Y decirle Tomándome un poco de las palabras de, de Germán Sí, es cierto que se vienen momentos difíciles Nadie sabe lo que puede pasar Yo creo que van a pasar cosas buenas Sí Y al momento de... Pero cuando vienen estos momentos de crisis Es cuando uno tiene que aferrarse más a las cosas que ama Y a las cosas que quiere hacer Oye, hay que ser más creativos nomás por esto que nos dé ideas Exacto. es el momento que te tienes que poner más creativo que, que de costumbre Hagamos ah. a ver Aprovechemos ah, sí. las Hagamos crisis Y amigos, un gusto, ya se nos viene marzo Se nos apareció marzo Y ya volvemos de una manera no tan relajada como estamos en este minuto Vamos a estar en el horario como corresponde Y vamos a estar con todo el power durante todo el año y saliendo adelante Tanto con Mundo Viñeta Más allá del manga y los superhéroes Y también con LDP Magazine Que ya estaremos la próxima semana acá Ahora ya se nos vienen los am amigos de Cultura Paranormal Así que ya amigos Un abrazo, los queremos y escribanos Nos vemos, chau Gonzalo